Perfecto. Eh, buenas tardes y sean todos ustedes muy bienvenidos a esta tercera sesión del taller internacional El lugar de la cultura en las crisis y transformaciones sociales y políticas en América Latina del siglo XX Construyendo saberes latinoamericanos e interdisciplinarios desde los estudios doctorales Que es un taller que reúne a doctorados de eh, la Universidad de Chile, la Universidad de Costa Rica, Flaxo, Ecuador y la Universidad de Sao Paulo. En esta oportunidad nos encontramos en la mesa Conflictos Interamericanos. Los temas que se van a abordar tienen que ver con la violencia en Colombia, la comunicación política en Nicaragua, literatura y cierre del horizonte histórico en Chile, y vamos a abrir con una mesa acerca de la cultura corporativa y la explotación del banano en Centroamérica. Eh, quiero dejarlos desde ya invitados a la próxima mesa de este mismo... Eh, taller que se va a realizar el 18 de junio en casi un mes y que se llama Antropoceno explotación y crisis ambientales en América Latina eh, en donde habrá bueno una reflexión en torno a la cuestión de la naturaleza también. Comienzo entonces esta esta sesión eh, con eh, la ponencia de Luis Conejo Barbosa que se llama con el imperio del banano cultura corporativa transnacional en las divisiones bananeras de la United Fruit Company en Centroamérica, entre 1942 y 1962. Luis es profesor de Historia de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Estudios Generales y en la sección de Historia y Geografía en la sede occidente de la misma universidad. Además es bachiller en la enseñanza de estudios sociales y educación cívica y magíster académico en Historia. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Sus temas de interés son la historia ambiental, la historia empresarial y la historia del sur de Asia. Comentará esta ponencia Mario Matos, de el Departamento de Historia de la Universidad de Chile. Mario es doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, profesor asociado del Departamento de Ciencias e Históricas de la Universidad de Chile, y su desarrollo académico está enfocado en la historia económica de América Latina, en donde ha publicado eh, varios artículos y dos libros. También, se ha desempeñado en el estudio de las migraciones y diásporas judías en América Latina. Dejo con ustedes entonces a Luis Conejo. Eh, muchas gracias por la presentación, Ignacio, y un honor participar en este tipo de, de actividades académicas a nivel regional. Voy a presentarles aquí la presentación. Okay. Eh, ahí todos lo pueden ver, sí. Ok, perfecto. Eh, bueno, el título, como les dijo Ignacio, es "Con el Imperio del Banano, Cultura Corporativa Transnacional en las divisiones bananeras de la Food Company Centroamérica". Es 1930-1962. Una de las características más importantes e interesantes que tienen las compañías transnacionales o multinacionales, eh, o en fin, todas las empresas, es que van cambiando y se van dinamizando a lo largo de la historia. Y ustedes pueden ver, al menos, en esta primera diapositiva. La imagen de la compañía, cómo fue entre 1900 y 1947, y cuál es la imagen de la compañía entre 1948 y 1962. Es evidente que el cambio, ¿verdad?, y la idea de integrarse eh, con un mapa, con una región, fue cambiando a lo largo de la historia de la United, y eso es algo de lo que pretendemos exponer, sobre todo a partir del concepto de la cultura corporativa, ¿verdad? La idea principal o el objetivo general de la, de la presentación es analizar el desarrollo de la cultura corporativa transnacional de la UFCO en sus divisiones bananeras centroamericanas, a partir de las estrategias empresariales, las relaciones públicas y el bienestar corporativo durante el periodo 1930-1962, desde un enfoque eh, transnacional, ¿verdad?, por la dinámica que tenía la misma empresa. Nos parece que este enfoque historiográfico es bastante importante para analizar todas las características que tenía la empresa. Arriba del objetivo, lo que ustedes tienen son algunas de las periodizaciones que han hecho algunos autores como Uccelli, como Chomsky, eh, entre otros, acerca de cómo estudiar la compañía. Nosotros nos insertamos en un periodo de tiempo bastante interesante, que es 1930, donde vamos a ver cómo la compañía va a responder a la crisis de, de 1929, ¿verdad?, desde el punto de vista empresarial. Y la terminamos en 1962, porque nos parece que es el año en que inicia eh, un código geopolítico interesante desde los Estados Unidos, y que como veremos, las empresas ¿verdad? estadounidenses tomaron mucho de esos modelos geopolíticos que utilizó Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? La cultura corporativa, ya vamos a ver pronto la definición, la vamos a analizar a partir del cuerpo directivo, que es el que va a tener la capacidad organizativa, los recursos y las rutinas, ¿verdad? esto tomado desde la economía evolutiva, para ver cómo es que ellos gestionan ese proceso de construir la cultura corporativa, a través del Departamento de Relaciones Públicas lo que nos va a interesar van a ser los diferentes modelos de comunicación que va a utilizar este departamento para mejorar la visión que tiene la gente acerca de la empresa y posteriormente nos vamos a fijar en los objetivos, prácticas y políticas de bienestar corporativo que desde nuestro punto de vista son un reflejo práctico de lo que hace la cultura corporativa de la empresa. Este es el esquema de nuestra investigación, ¿verdad? Aquí está de una forma bastante general lo que nosotros vamos a entender que es la cultura corporativa Varios historiadores empresariales como Kennedy Partito, este, Marcelo Buccelli, entre otros, han trabajado este concepto de la cultura corporativa y eh, nosotros nos aplicamos a la idea de ver a la cultura corporativa similar al concepto de invención de la nación que en su momento trabajó Oswald y Terence. Por lo tanto, para nosotros, la cultura corporativa o las culturas corporativas son una serie de prácticas normalmente gobernadas por reglas para ser aceptadas abierto, tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición y difusión, lo cual implica continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intenta conectarse con un pasado histórico que le sea adecuado o que normalmente lo construye. Y eso se da mucho para el caso de la United. ¿verdad? Entonces, desde el, la idea esta de cultura corporativa, que se empieza a instalar en las ciencias de administración o en las ciencias de administración de empresas, como decimos aquí, este, gracias al giro cultural de los 80s es que se empieza a trabajar este concepto de cultura corporativa, pero a partir de los 90 con el giro histórico en las ciencias de, de la administración y de los negocios, es que el concepto de cultura corporativa se utiliza para desarrollar investigaciones de carácter histórico, ¿verdad? lo que permite eh, una mayor amplitud y dimensión en lo que respecta a los estudios. Eh, hay ciertos conceptos que nos han ayudado a construir esta idea de trabajo y el concepto de cultura corporativa. Por ejemplo, el, el concepto de Cultural Middle Ground, que trabajó Julio Moreno para su libro acerca de las empresas estadounidenses y su in, in, in, inserción eh, en, en México, ¿verdad? Y el de Clocking Activities, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir es que, bueno, esas las, eh, los problemas que tienen las compañías van más allá necesariamente de los problemas acerca del mercado. ¿okay? Esto lo que vamos a explicar aquí es más o menos lo de la, la parte de la, del cuerpo directivo, ¿verdad? La capacidad organizativa de la empresa, nosotros la vamos a dividir en lo que es la innovación, el cambio organizacional, el integrar, modificar o construir competencias. Las rutinas organizativas las estamos categorizando como el aprendizaje, la práctica, ¿verdad? Que es bastante importante. Este, y el bienestar corporativo, al fin y al cabo, nosotros lo vemos como una finalidad, pero también como una inversión que desarrollaron las empresas estadounidenses a partir, ¿verdad? De los diferentes productos eh, y resistencias que generaron grupos sociales, cuando se empezó a dimensionar, digamos, el, el lado más negativo de las empresas eh, en Estados Unidos a término general? Porque es importante ver esto de la capacidad organizativa como una empresa como la United, ¿verdad? Que tuvo tanta, digamos, influencia positiva y negativa en Centroamérica. Porque, eh, como muy bien en su momento lo dijo este, eh, Chandler, ¿verdad? Las compañías eh, no solamente evolucionan, pero también la jerarquización que van teniendo las diferentes estructuras empresariales van tomando importancia eh, cada vez más. Este que ustedes ven es un cuadro organizacional, ¿verdad? De 1921, pero ya cuando lo vemos en 1930 vamos viendo que aumentando la complejidad y la responsabilidad. Y por ejemplo en este, que es cuando empieza el, el trabajo de investigación cabe destacar la importancia de las vicepresidencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las vicepresidencias las, vicepresidencias las que van a absorber la situación de las divisiones bananeras en ese sentido que las huelgas, los movimientos de los trabajadores, eh, la imposición de impuestos, por ejemplo, en los países centroamericanos, van a ser eh, la, la interpretación de las vicepresidencias que se van a comunicar con el Comité Ejecutivo, el presidente, ¿verdad? Para ver cómo es que pueden solucionar esos, esos problemas o esas situaciones que estaban experimentando en América Central. Este organigrama que ya vemos es de 1956, es otra realidad a la que teníamos en la década de 1930. Y no solamente es otra dinámica en términos políticos, sino también en términos empresariales, ¿verdad? Aquí hay ciertos departamentos que van a jugar un papel muy importante, como el de, el Departamento de Relaciones Públicas, ¿verdad? Eh, que va a jugar un papel determinante, porque el CELA United, una empresa transnacional, tiene que ir alimentándose de las particularidades de cada uno de los países centroamericanos, de sus divisiones bananeras centroamericanas, para generar productos, materiales, que le permitan tener una buena comunicación con ese público, ¿verdad?, que en algunos momentos va a estar bastante enojado con ciertas acciones que hacía la compañía, pero no solamente el público de estos países, sino también con los diferentes medios de comunicación que tenían, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es un cuadro de hijo Grunig, ¿verdad?, y, y Todd, para lo que son las relaciones públicas, en donde se ven algunos de los eh, intelectuales más importantes de la creación de, de las relaciones públicas, como es el caso de Edward Bernays y Ava Lee, ¿verdad?, para el caso de nuestro periodo histórico, nosotros pensamos que el objetivo, y el, perdón, el modelo que va a utilizar la, la, la United Free Company, en su momento va a ser el flujo unidireccional, que la verdad es importante, aunque vamos, eh, de, durante el desarrollo de la investigación, creo que se va a ver que, que esa verdad es construida, y el otro, que es el que impuso Edward Berners, verdad que es el padre de las relaciones públicas, va a tener mucha relación con lo que es el doble flujo, la bidireccional y los efectos desequilibrados que esto también tiene mucha relación con el desarrollo de la, eh, de la evolución y la comunicación que va teniendo y el aprendizaje que va teniendo la compañía, ¿verdad? Porque la compañía bananera, la United, no va a ser la misma que va a responder en 1930 a la que va a responder en los 40, en los 50 o en los 60. Va a utilizar diferentes eh, fuentes, medios, ¿verdad? Que, que van a ir desarrollando poco a poco. ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? De las fuentes que nosotros estamos utilizando y que son sumamente interesantes, porque nos reflejan no solamente las principales preocupaciones que tenía la compañía, ¿verdad? Y que históricamente la desarrolló, sino que también son parte de un modelo empresarial estadounidense que se dio muy, muy recalcado en América Latina. Por ejemplo, ustedes en, una, en la esquina superior izquierda van a tener un video que, de hecho, fue galardonado según uno de los reportajes de la revista Unifit que era la revista empresarial, este de por qué el Kremlin odia las bananas, ¿verdad? Abajo tenemos un documento que hizo el, el director del Departamento de Relaciones Públicas, ¿verdad? Que como una empresa eh, americana, a través de los anuncios y de las relaciones públicas, puede combatir el comunismo. Estos son ejemplos claros, ¿verdad? Que el, el, la construcción del, del enemigo de la compañía normalmente fue categorizado como lo, lo fue el, los comunistas, ¿verdad? Y El otro video que aparece ahí, que es el círculo viviente, este es uno sumamente interesante porque lo que hace es explicar que la, la historia de Centroamérica, ¿verdad?, no es la misma a, la, a partir de la llegada de lo que es la Union Company. Y bueno, hay otras fuentes que otros investigadores nos han dado que nos permiten explorar aún más, ¿verdad?, esa dinámica eh, debajo de la mesa que se manejaba entre las divisiones bananeras centroamericanas y la división central en, en Boston, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos uno de los eh, documentos que Philippe Bourdois pudo escañar eh, en, en Boca del Toro, ¿verdad?, eh, y estas fuentes son sumamente importantes porque aquí se ve muy claro, ¿verdad? Este, los deseos de la compañía por eh, dividir los movimientos de los trabajadores eh, por cuestiones étnicas, pero también a través de estos eh, diferentes eh, medios de, de comunicación que va desarrollando la, la empresa. Y el, el anuncio que ustedes tienen aquí en la parte de abajo que dice eh, la nos retira su anuncio y la compañía es un ejemplo de cómo este tipo de empresas y en particular la, la United Fit Company Centroamérica Buscó no solamente a través de los medios empresariales, sino también de la prensa escrita, eh, una forma de quedar bien frente a la comunidad este, de países centroamericanos, ¿verdad? Porque ellos eran conscientes que eh, pues los movimientos de los trabajadores, la cuestión de los salarios, ¿verdad? Entre otras, era algo que le podía generar una visión bastante negativa frente a los países, pero tal vez frente a las personas que era algo de lo que más les, les interesaba a ellos. Este es el esquema operacional de lo que es la, el trabajo de investigación. Eh, es un trabajo que está en desarrollo, ¿verdad? Pero que ya hemos podido ir avanzando poco a poco. Eh, ¿Verdad? Y este es, el, es eh, el esquema de la estrategia metodológica, en donde eh, vamos a utilizar el, la propuesta de Tinkler para estudiar lo que son las imágenes. Vamos a estudiar eh, las fuentes bimodales que utiliza Cres y Van Luren, ¿verdad? sobre todo los reportajes de la revista Unifritico y este, los reportes para socios que utiliza la empresa, ¿verdad? Y esto haciéndole las preguntas a esta fuente historiográfica tan importante, el qué, el cómo, la forma, el para qué y, y el para quiénes, ¿verdad? Y esto nos ha dado respuestas sumamente interesantes, porque como lo han evidenciado varios historiadores empresariales, la función y la idea principal de generar las revistas empresariales, no solamente era generar un ambiente positivo dentro de los trabajadores de la misma empresa, ¿verdad? Eh, que soportaran la presión que eh, por distintas eh, causas podía ser originada en sus países, sino que también fuera un medio de comunicación para personas más allá de la empresa, ¿verdad? Y algo interesante que va a tener la United también, como muchas de empresas transnacionales de esa época en Estados Unidos, es que eh, también van a eh, exaltar su, su, su visión, su posición... Eh, con películas, ¿verdad? Y principalmente con población infantil. Eso tanto en Estados Unidos como en Centroamérica fue un ejemplo y fue una estrategia bastante utilizada por la empresa porque eh, dentro de los fuentes empresariales que hemos podido revisar, hemos constatado que ellos eran conscientes de que era importante solucionar los problemas y las dinámicas entre los adultos mayores, pero que también, y tal vez lo más importante, era enseñarle a los niños, a las juventudes, ¿verdad? Pero sobre todo a la niñez, lo importante que era el papel de la Unary Food Company en Centroamérica. Y como les digo, es interesante ver cómo, por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado en Guatemala, o cuando hay diferentes movimientos sociales de trabajadores en los diferentes países centroamericanos, la maquinaria del Departamento de Relaciones Públicas y los ejercicios que se hacían de bienestar corporativo, pues fueron bastante importantes y bastante intencionados verdad en oponerse a estas visiones negativas desde el punto de vista de ellos, con respecto a la situación laboral con sus empleados, ¿verdad? Y un aspecto también importante es que históricamente se ha hablado mucho del papel de Minor, eh, de, de minor Kid, para lo que es la Unario Kid Company, pero definitivamente Samurai es el personaje más interesante en la época, y a partir de la década de los 30, ¿verdad? Y como le dije, es una época interesante porque es una crisis del sistema eh, financiero de Estados Unidos, del de sistema económico, pero que va a tener sus repercusiones muy importantes en lo que es la estructura de las empresas. Y al menos este texto de Rich Coin nos ha permitido eh, profundizar un poco más en la figura de Samurai, ¿verdad? Y en todas las particularidades que este personaje, ¿verdad? Tan pintoresco, desarrolló dentro de la, de la compañía, porque inclusive él, al tener mayor cantidad de acciones, ¿verdad? Tuvo mayor control sobre la empresa eh, y tanto así que le permitió generar eh, diferentes departamentos para satisfacer sus necesidades empresariales y en algún momento sus necesidades eh, personales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Eh, esa es la exposición, fue la exposición de Luis Conejo, doctorando de el Doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Y comenta entonces ahora eh, Mario Matus, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Chile. Bueno, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, y la verdad que es fascinante el estudio que está presentando Luis, muy interesante. Y entonces yo en estos minutos, que deben ser siete, entiendo, voy a tratar de ser muy agotado para no pasarlo. Eh, lo primero que voy a decir es que eh, este trabajo claramente tiene una naturaleza bien definida, es un trabajo de, de historia empresarial, pero que se eh, canaliza más bien a través de, de, de lo que podríamos llamar estudios de cultura cultura corporativa, ¿no? Entonces, eh, es un, podemos decir, una sub-sub-sub-especialidad de la historia empresarial, eh, y por lo tanto hay aspectos que, que, que yo no, no domino porque son más de análisis discursivo y que tienen que ver con giro cultural y, y herramientas analíticas que, que vienen de otras disciplinas. Mi, mi manera de acercarme a través de la historia económica y a través de, de, de los lazos que tienen este, este tipo de trabajo con, con, otras, con otros, digamos, ámbitos que también son importantes y, y que los hacen más ricos. Entonces, desde ese punto de vista, mis comentarios van, van por el lado de, de, de, de, de definir bien ¿no es cierto? Eh, la temática general y tratar de ayudar, colaborar en algo, a, a pulir o, o a sugerir ¿no es cierto? algunas betas que, que podrían enriquecerlo, ¿no? pensando sobre todo que está inserto en tu trabajo doctoral. Entonces, lo, lo primero que, que podría decir ahí, ¿no es cierto? es que la, la estructura que nos muestra el trabajo de Luis, eh, obedece mucho al, al, al, al estilo del trabajo de, de Raymond Charles, como dijo él, ¿no? de la estructura divisional de las de la empresas, y cómo las empresas se fueron modernizando a lo largo del siglo XX, eh, reestructurándose internamente, y enriqueciéndose a través de la aparición de departamentos o divisiones que empezaron a, a, a dedicarse a áreas que eran completamente inéditas en las empresas tiene mucho que ver también con el incremento de, del número de empleados, esos trabajadores de, de cuello blanco, en, en desmedro de operarios, ¿no? que, que era la típica estructura que existía en las empresas de comienzo del siglo XX. Eh, entonces, tomándose de esa línea argumental general, ahí lo que, lo que yo señalaría es que eh, no tengo mucho que agregar o que, que podría colaborar en la parte de, del análisis de las estrategias corporativas para mejorar o, o para posicionar la imagen ¿no? de la empresa, creo que las que él plantea estrategias eh, empresariales en términos de, de imagen, ¿no? publicitaria de, de todo eso, está muy bien, relaciones públicas y también él plantea la estrategia de bienestar corporativo sobre lo que leí en su, en, su, en su resumen, creo que están bastante bien definidas y son esas o sea que no es mucho más lo que yo podría decir pero sí creo que podría ser un aporte en, en, en otro ámbito eh, ¿Desde qué punto de vista? Creo que esas esa formulaciones generales, tanto la estructura divisional y por departamento, como las estrategias destinadas a, a posicionar mejor una empresa en términos de imagen corporativa, eh, también se insertan dentro de ciertos filtros. Filtros que son, con los que tienen, contraen eh, enormes vínculos. Eh, primero que nada, hay que decir que no cierto, las empresas, estas estrategias cambian. Estas estrategias para posicionar la imagen, si bien tienen un, un, un diseño genérico que probablemente es norteamericano, y que como, tiene, como él lo mostró ahí, tiene presencia en distintos países, en, en, en, ¿no en, la, en, la, en la sede corporativa fundamental, entonces habría que ver en qué medida esos discursos o esas estrategias para posicionar la imagen de la empresa, y de alguna manera calmar algunos ánimos que se suscitan por, la, por la, esa relación compleja que hay entre empresas multinacionales y la política centroamericana en todo el periodo. No olvidemos que no solo se habla de empresas bananeras, se habla de, de estados bananeros, es decir, que quedan capturados por, por el poder o por la influencia de estas empresas durante este periodo. Entonces, yo, su, yo sugeriría ampliar el marco de análisis en lo que tiene que ver con la parte de contexto previa, digamos, o sea, no lo que, lo que es el grueso, sino que la parte previa. ¿Por qué lado? Yo, yo sugeriría ampliarlo por el lado de, la, de cómo esta, este esquema general que sugiere Chandler y que otros han enriquecido, tiene que ser adecuado en función de los fenómenos de demanda o de mercado que definen la naturaleza de la empresa. Es decir, una empresa que se dedica a, producir, a recolectar bananos y a exportarlos no es lo mismo que una empresa que fabrica neumáticos, o sea, son, son totalmente distintos. Y por lo tanto, tiene una estructura de una forma de organizar la producción distinta a la que tiene una empresa que fabrica neumáticos. Entonces, eso hay que decirlo, porque... Eh, la, y, ¿Y dónde están los mercados? ¿El mercado de los bananas dónde está? Eh, ¿Eso se, se vende en Centroamérica o se vende eh, en otros países? ¿no? Entonces, eh, la estructura de los mercados es clave, porque ¿con quién compite? ¿A qué precios? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuáles son los distintos momentos de la demanda a lo largo del siglo XX? Eh, no olvidemos que en, en, en, un periodo más, en un periodo largo, entonces eh, el, el momento histórico está situado entre dos extremos, que el fin de la crisis, de, o por lo menos se inicia con la de, Gran Depresión, los años 30, y culmina eh, cuando ya están estallando por todos lados eh, eh, movimientos de orden revolucionario, eh, de movimientos de liberación nacional, y que culminan con la revolución cubana del el año 59, es decir, es un periodo extremadamente convulso, donde además se ensayan distintas políticas eh, de exteriores de Estados Unidos. Eh, entonces, hay, hay un elemento de contexto ahí que, que hace que esos, esas, esos diseños generales, se, habría que buscar cómo se tradujeron en cierto momento, en algunos matices específicos, eh, y luego están los elementos que me parecen los más enriquecedores y tienen que ver con los elementos de la oferta. Es decir, eh, factores de oferta. Lo, los factores de oferta, que, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con que la naturaleza de la actividad productiva se organiza de manera distinta en cada país, dependiendo de elementos como cuáles Las dotaciones de factores productivos. No todos los países tienen las mismas dotaciones de factores productivos. decir el, el, el, el mismo, digamos, recurso, los, los recursos naturales disponibles, la disponibilidad de capital. Y el tipo de capital humano, así, cuáles son el tipo de trabajadores, qué, qué capacidades tienen, eso varía. Ahora, en general, hay elementos en común, ¿eh? porque por algo la empresa se, se, se despliega en varios países de la zona con una estructura más o menos similar. Sin embargo, hay adecuaciones específicas entre países, no es lo mismo cómo se posiciona esta empresa en, en qué sé yo, en Honduras, que en Nicaragua, o, o en, no sé, El Salvador, Usted, Ahí eh, Luis sabrá bien eh, cuáles son las diferencias. Pero hay diferencias. Entonces, y, él, lo, y lo fundamental de todo eso es que en algunos lugares se va a hacer un uso más intensivo de un factor productivo y, y menos intensivo de otro factor productivo. En algunos casos el factor de trabajo va a ser más abundante y más barato. En otros casos no va a ser tan abundante tan barato. En otros casos va a haber recursos naturales más explotables, depredables, digamos, con más facilidad. En otros casos no tanto. Eso, eso hay que ver. En, en algunos casos va a haber un sistema financiero, una plaza local, que va a proporcionar crédito, en otros casos la disponibilidad de capital va a ser distinta. En algunos casos el sistema educacional va a proveer de un capital humano más superior, relativamente, en otros casos menos. Entonces, la forma como se dan estos factores productivos hace que los precios relativos también sean distintos. Por lo tanto, al organizar la producción en cada uno de los países, una de las cosas que debería incorporar esta, estos mensajes corporativos que salen de la empresa hacia afuera, es de alguna manera justificar por qué se organizó la producción de tal manera, por qué los precios relativos son esos, y por qué se hace un cierto uso de los factores como se hace. Y de ahí se deriva un asunto que es súper importante, que es, por ejemplo, eh, por, porque como las dotaciones de factores y los precios relativos finalmente condicionan las estructuras de costos entonces, ¿qué es lo que tenemos en general? La lógica general es esta, ¿no? Cuando tú, tú tienes trabajadores abundantes ¿ya? y poco cualificados, se hace un uso más intensivo de ellos. ¿okay? Ya, por un lado. Y por otro lado, tienes una naturaleza pletórica, ¿no es cierto?, abundante, que te permite también depredarla sin ningún costo, perfecto. Y tenemos una disponibilidad de capital reducida, porque no hay un sistema financiero eh, desarrollado, o consolidado en el país. Por lo tanto, tú el capital lo traes de afuera y eso lo convierte en tecnología ahí. Entonces, claro, eso, eso señala inmediatamente ciertos lugares, ciertos locus para los que participan dentro de ese producto. Sí, los trabajadores van a recibir salarios bajos, Eso está claro, ¿verdad? porque la forma como compite a través de una estructura de costos de tipo de empresa es pagando poco, depredando mucho, ¿ya? y vendiendo un producto que es relativamente barato en mercados que donde sabe que se puede posicionar ese producto. Y de ahí vienen también otros fenómenos, como por ejemplo las brechas, las brechas de poder y de ingreso al interior de la misma empresa. No es lo mismo, digamos, dentro de la planta directiva, dentro de los grupos profesionales, que dentro de los grupos que cosechan y que están en los lugares más bajos y que normalmente son los más masivos. Ahí hay unos gaps y unos skill premium gigantescos. Unas brechas gigantescas de poder, de renta, de, de todo. Y por otro lado, y ya terminando quizás, eso que tiene que ver con, lo, con los costos, podríamos llamar naturales, de producción. Ahí me parece súper interesante la propuesta de Luis, en el sentido de incorporar a eso también. Y eso creo que vale la pena abundar un poquito. Lo, los costos de transacción asociados al entorno institucional que acoge esta empresa. No es lo mismo un entorno institucional donde hay una dictadura férrea de 30 años, que un lugar donde, qué sé yo, hay gobiernos que más o menos se están rotando en forma, podríamos decir, pacífica y regular eh, cada 6 años, 5 años. No es igual. Los entornos institucionales son extremadamente influyentes. ¿Y qué, y qué costos son los más, eh, más involucrados? Primero que nada, el acceso y, y la protección de los derechos de propiedad este es un costo de transacción altísimo. Entonces, en sociedades muy desiguales, donde este, los derechos de propiedad están muy concentrados y la mayor parte de la población no tiene derechos de propiedad, ¿ya? Eh, ahí se da una situación inmediatamente muy explosiva. Luego, eh, la estabilidad y el cumplimiento de los contratos. En, en este tipo de, de, de sociedades, normalmente lo que ocurre es que los contratos son muy frágiles y, y por lo tanto hay que buscar fórmulas poco ortodoxa para hacerlo cumplir. Sí. Creo que. Ah, no. ¿Qué ¿Estoy pasado? Uy, estoy súper pasado. bien <risa> el Ya, disculpa. <risa> Tratar de terminar. Entonces, los listos nomás. Eh, tenemos el acceso a información también es bien complicado y luego tenemos unas barreras de entrada realmente muy, muy elevadas. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que ocurre con estos términos? No, estos países albergan prácticas o entornos institucionales que de alguna manera tratan de resolver esos problemas, pero a veces también configuran escenarios extremadamente hostiles. ¿Cuáles son? Un escenario de mucha corrupción, ¿no? porque está extendida la corrupción, es una práctica inveterada y, y, y masiva. Papeleo, es decir, red tape, o sea, por todos lados, burocracia de mala calidad, bajo nivel de profesionalización, sistemas políticos muy débiles, no hay sistemas de partido, y un Estado con unas capacidades que no se arrense. Entonces cuando las empresas internacionales de este tipo se tienen que situar en países que tienen estas características, traen un esquema, que es el que tú defines ahí en general, discursivo, pero eso después se adecua dependiendo de las estrategias que tienen para entrar a interactuar con los factores reales del entorno institucional de acogida. Entonces, este entorno institucional de acogida podría eventualmente hacerlos cambiar de una manera brutal algunos eh, algunos giros discursivos que, que podrían tener desde el origen eh, y por otro lado no sé, hay diferencia entre países o sea el país que está más jodido o que está más corrupto digamos obliga a hacerse estas prácticas de de, de, de, de compra de votos de políticos de influencias de jueces distintos ¿te fijas o sea hay, hay diferencia entonces hay diferencia de cómo se implantó y cómo y cómo elaboró estas estas políticas estos cursos entre países ¿no? por dependiendo de cómo se vio. Eso, eso, es eso es lo que a mí se me ocurre y disculpa la tardanza Ignacio, si no, no me di cuenta. Muchas gracias, Mario. Eh, creo que tendríamos un pequeño espacio para que Luis pueda reaccionar quizás a, este, a las observaciones que hace Mario. No, sí, sí, claro. Eh, muchas gracias por las observaciones. y eh, Sí, digamos, de, de, como el proyecto todavía está en desarrollo, hay algunos aspectos que verdaderamente me ayudan más a... a a profundizar en el análisis, sí le puedo adelantar que los aspectos que la compañía identificó para diferenciar los países y que al menos desde la revista Unifrit, ellos tomaban mucho en consideración, era el papel de los estados y específicamente lo que era las, la legislación laboral y eh, la cuestión impositiva, los impuestos. Porque, por ejemplo, cuando se da el golpe de estado en Guatemala y la compañía quiere indicarle a sus socios, a sus accionistas, qué es lo que había ocurrido, uno de los principales argumentos que utiliza la compañía es que, por ejemplo, en Costa Rica nosotros hemos tenido una muy buena relación con el gobierno. Eh, hemos pagado más impuestos, nos hemos ajustado a, las, eh, a las, la legislación laboral, ¿verdad? Que después de, de los 40 habían ellos aplicado, pero con el gobierno guatemalteco no pudimos tener ese, ese, esa conversación ni ese alcance, ¿verdad? Eh, y sí es muy, digamos, in, importante esto de que la, el banano se consumía en. En Estados Unidos, primordialmente, ¿verdad? Pero para el caso centroamericano, yo sí me he dado cuenta que la, la compañía hizo mucho esfuerzo en identificar esa importancia, ¿verdad? De que por medio de la producción de bananos, que era llevada hacia los Estados Unidos, Estados Unidos traía a Centroamérica tractores, refrigeradoras, lo que ellos llaman el conocimiento útil, ¿verdad? Que era la agricultura científica, etcétera, etcétera. Pero sí, me, la verdad que me gustaron mucho las observaciones. Creo que sí tengo que ponerle bastante atención a eso sobre todo a la hora de analizar las fuentes y sí, este, tratar de dimensionar mejor que Centroamérica, ¿verdad? Y para esa época eh, los países tenían diferencias eh, algunas bastante importantes, ¿verdad? Eh, en el caso de Costa Rica digamos que fue un gobierno relativamente más estable, entre comillas, a diferencia de lo que fue Guatemala, Honduras, eh, principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mario. Pasamos a la segunda ponencia o eh, exposición de, de esta tarde. Quien expone es Margarita Vélez y su trabajo se llama La Transición desde otras miradas y espacios, memorias, y violencia política en Chile y Colombia. Margarita es magíster en psicología social en Colombia y tesista del doctorado de estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Su investigación doctoral se llama Memorias de actividades sobre procesos transicionales, los casos chilenos y colombianos, y lo dirige Isabel Piper Shafir. Está vinculada con el programa de Psicología Social de la Memoria de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y del grupo de trabajo Memorias Colectivas y Tácticas de Resistencia de Claxo. Va a comentar el profesor Andrés Cancimance de la Universidad Nacional de Colombia. Lo presento cuando Margarita termine de, de su exposición. Adelante. Muchas gracias Ignacio por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un enorme placer. Eh, estar en este espacio y además una enorme responsabilidad ser la única mujer eh, en esta sesión. Voy a compartir pantalla para presentar eh, unas diapositivas. Y eh, bueno, tengo un texto preparado que me sirve para regular el tiempo, así que eh, trataré de, de ser muy concisa. Bueno, esta presentación la he titulado La transición desde otras miradas y espacios eh, y recoge algunos de los resultados preliminares de una parte de la investigación que estoy desarrollando en el marco del Doctorado en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. La tesis se titula Memorias de Activistas sobre procesos transicionales, los casos chileno y colombiano" y es una investigación que estoy desarrollando eh, como parte también de las discusiones con el Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile en el que estoy vinculada y en el que también desarrollamos una investigación en la que nos preguntamos por las memorias de la violencia política de activistas que la usaron como forma de lucha eh, en la transición de la dictadura cívico militar a la democracia en Chile. Bueno, esta investigación se sitúa en una intersección entre el campo de las transiciones y la memoria colectiva siendo abordadas desde una perspectiva crítica. La noción de transición se ha vinculado con la experiencia de sociedades que aplican medidas que buscan pasar de la violencia a contextos dictatoriales, conflictos armados u otros, a la posviolencia. De acuerdo con Luna Follegati, en el lenguaje político se ha instalado la idea de que luego de un periodo de inestabilidad debe venir uno de estabilidad. Es allí donde se ponen en funcionamiento un conjunto de discursos y saberes que forman parte de un paradigma transicional. Es decir, un paquete de herramientas, lenguajes y prácticas que sirven a las distintas sociedades en tránsito para la gestión de los legados de la violencia y la construcción de nuevas sociedades donde esta no tenga cabida. Las transiciones, dice Alejandro Castillejos, se fundamentan en una doble promesa. Por un lado, la de dejar atrás la violencia, y por otro, la de construir una, so una nueva sociedad democrática, en paz, unida, reconciliada, etc. Es así como la operación fundamental de estos discursos y saberes es situar en el pasado la referencia a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esos periodos que se intentan superar. En estos procesos, el campo de la memoria colectiva se sitúa en un lugar privilegiado, bajo un interés particular por el recuerdo de aquellas violencias producidas en los pasados violentos. En Chile, por ejemplo, en este campo hay un marcado énfasis en las memorias de la dictadura y en Colombia en las memorias referidas al conflicto armado. El interés suele estar puesto en esos periodos concretos, dejando por fuera el interés por otros contextos, otras memorias y otras voces. El trabajo que vengo realizando sobre transiciones y memoria busca constituirse en una lectura crítica de la transición política chilena y la colombiana, respecto a la transición de la dictadura cívico-militar a la democracia en Chile en los años 90 y la transición al posconflicto en Colombia a partir del proceso de paz eh, con las FARC. Por tanto, en este trabajo se propone un doble desplazamiento. Por un lado, el análisis se realiza a partir del interés por comprender entender cómo se construyen las memorias de estos procesos, proponiendo un desplazamiento en el campo de los estudios de memoria, al centrarnos ya no en las memorias del pasado violento ni en las memorias del dolor, sino en memorias de activistas que desde sus luchas territoriales se posicionan críticos frente a estos discursos transicionales. El otro desplazamiento consiste en que no se trata de un análisis de los procesos de cambio político o del aparataje institucional que se configura en momentos de transición, ni en las condiciones macropolíticas que explican su desarrollo y en las conexiones entre países, sino de los sentidos en torno a estos que se construyen desde lugares específicos del entramado social. En esta investigación asumo una concepción de las transiciones desde su carácter procesual, entendiéndolas como procesos inestables y ambivalentes que transforman las dinámicas de relaciones en las sociedades. Estas se producen en contextos históricos y sociales concretos y articulan elementos y fuerzas del pasado que se hacen presentes en ellos. Asimismo, asimismo, adopto una concepción de memoria colectiva como práctica social, política y cultural que se hace en el presente. Desde esta perspectiva, la memoria se produce a través del lenguaje y es con este que se edifican, mantienen y comunican sus contenidos y significados. Eh, desde esta concepción de memoria, asumo su carácter político, considerando esa dimensión política en dos sentidos. Por un lado, la memoria tiene un potencial resistente en el sentido que las luchas políticas pueden hacer uso de ella eh, para la transformación social, pero también eh, en el sentido de que éstas tienen efectos de poder y dominación. La pregunta que orienta esta investigación es ¿qué memorias construyen activistas en torno a los procesos transicionales en Chile y Colombia? Aunque la investigación doctoral tiene otras dimensiones, en este espacio solo voy a referirme a algunos resultados del objetivo específico 2 en el que busco reconocer y analizar memorias construidas por activistas en torno a los procesos transicionales en la sociedad chilena y colombiana. Este es el esquema general de la eh, propuesta eh, de la investigación, el diseño metodológico, es una investigación de tipo cualitativo. En el primer objetivo me interesa caracterizar los discursos hegemónicos de lo transicional y en el segundo objetivo estoy haciendo producciones narrativas con activistas que, como ya les he comentado, se posicionan críticos frente a estos discursos en ambos países. Eh, ahora les voy a contar un poco en qué consiste en las, eh, la metodología de las producciones narrativas para eh, pasar a presentarles algunos de sus resultados. Las producciones narrativas son un dispositivo metodológico que permite la construcción de narrativas a partir de las cuales los sujetos y comunidades organizan sus experiencias y dotan de significado los objetos y sujetos que cohabitan en ellas. Son una herramienta que permite conocer experiencias individuales o colectivas desde una perspectiva situada, con, tomando la noción de conocimientos situados de Donna Haraway, localizando desde dónde emergen los saberes en tanto que hay sujetos que se relacionan íntimamente con ellos. Eh, bueno, El procedimiento para realizar las producciones narrativas consiste en estos cuatro pasos que pueden ver en esta gráfica, que no voy a comentar para poder pasar a los resultados. Bueno, eh, esta metodología de las producciones narrativas, eh, bueno no, este eh, trabajo de las producciones narrativas ya está finalizado, ya está cerrado y en este momento se encuentra publicado un texto que se titula Memorias Polifónicas de Tránsitos Políticos, que si desean eh, revisarlo pueden verlo a través de este código QR que está acá en la pantalla en este momento, y eh, se conforma de cuatro producciones narrativas que fueron elaboradas con dos activistas en Chile y dos activistas en Colombia. Las narrativas de Colombia se titulan Transitar hacia el cuidado y su autor es Luisa García y eh, otra de las narrativas se titula Desde el barrio y su autor es Davinson Zapata. En Chile eh, las narrativas se titulan en los, memorias, en los 90 Luchamos Bailando y su autor es Francisca Fernández y Una Cigarra que Sigue Cantando y su autor es Roberto Carrera. Bueno, eh, el análisis de las producciones narrativas que, te, que he elaborado hasta el momento se divide en tres ejes. En el primer eje, tensionando, eh, tensionamiento y fracciones de la noción de transición, eh, encontramos algunos elementos eh, interesantes que permiten, eh, como eh, lo anuncia el título, eh, difractar, producir nuevos eh, saberes y nuevas ideas en torno a la noción de transición. Estas memorias nos proponen miradas que difractan la noción de transis, hegemónica de transición. En primer lugar, en los análisis de las producciones narrativas se habla de múltiples transicionalidades, en el sentido de que no es posible pensar estos procesos como únicos o lineales. En el caso de Colombia, las narrativas sostienen que para comprender el proceso de transición hacia la paz o el posconflicto es fundamental considerar que los procesos actuales deben ser entendidos bajo la lógica de distintas capas de memoria en las que se superponen múltiples formas de violencia, pero también distintas experiencias de negociaciones con actores armados diversos. El proceso que se vive en el país en los últimos años no obedece a una transición lineal, sino que se configura de manera compleja respecto al pasado. Por otro lado, mientras los discursos transicionales se erigen como momentos de ruptura respecto al pasado, en las narrativas encontramos una referencia a las rupturas respecto a ciertos registros, pero principalmente hay una alusión a la idea de continuidad. Respecto a las narrativas construidas en Chile, es posible afirmar que las memorias que construyen las activistas sobre la transición a la democracia comparten una visión crítica de dicho proceso, destacando el hecho de que nunca estuvieron de acuerdo con el pacto transicional. En estas narrativas se señala que más que un proceso de cambio, lo que ocurre es una operación de continuidad y profundización del modelo neoliberal impuesto en la dictadura. Las activistas se posicionan como escépticos frente a las promesas y expectativas de democratización que se prometen en la campaña por el no en el plebiscito del 88. No se suben a la caravana de la victoria, pues rápidamente se dan cuenta que la transición solo radicalizaría y profundizaría las inequidades y violencias producto de dicho modelo. Señalan que la transición, conti que la transición continúa la violencia de Estado, que viven y experimentan en sus cuerpos como sujetos disidentes en este contexto. Asimismo, problematizan las, difer las diferencias entre dictadura y democracia preguntándose qué distingue una de la otra. Otro elemento que se tensiona en las narrativas es la idea de paz y de democracia, siendo este el etos que orienta ambas transiciones. En las narrativas hay una amplia problematización respecto a lo que significa la idea de paz para Colombia y en Chile se plantea que en transición no se, cuen, no, se, no se cuestiona qué tipo de democracia se construye. La transición para las activistas en Colombia genera esperanza, pero a la vez una gran desconfianza. En una de las narrativas se establece una relación entre paz y pacificación a propósito de sus recuerdos sobre un proceso de pacificación en la Comuna 13 de Medellín, Colombia, en las que fueron asesinados, detenidos y desaparecidos importantes líderes sociales. Por tanto, se preguntan por el, el significado de la idea de paz en el contexto transicional, en tanto que ésta no puede equipararse a la idea de control social. Por otro lado, en las cuatro narrativas también hay una dimensión propositiva, es decir, no solo hacen un cuestionamiento a la forma como se entienden las transiciones, sino que están repensando cuáles deberían ser los horizontes políticos de estas. En Colombia se plantea la idea de transitar hacia el cuidado de la, de la vida, argumentando que las fuerzas políticas transicionales continúan produciéndose desde una lógica heteropatriarcal que se caracteriza por políticas de control y militarización de los territorios. Por tanto, se propone considerar las distintas experiencias a nivel local y comunitarias y de los distintos activismos que nos enseñan sobre prácticas de cuidado, refiriéndose a una noción de cuidado más allá del ámbito privado, se trata del cuidado de todas las formas de vida. Otro de los argumentos para realizar una relectura de lo transicional es a partir de la idea que éstas suelen caracterizarse por ser verticales, es decir, por construirse en políticas que se construyen desde las élites. La pregunta que se formula en las narrativas es ¿qué pasaría si se invierte ese orden? Si los tránsitos se producen de abajo hacia arriba y abriendo posibilidades de construir colectivamente ese proyecto, la lógica que tienen los procesos transicionales, por tanto, es la imposición de un proyecto de futuro. Eh, y por último, un eje que me parece importante eh, incluir en este momento, a propósito también de lo que está ocurriendo en Colombia, son las vinculaciones de las, eh, las producciones narrativas, sus, sus propuestas de futuro y los estallidos sociales tanto en Chile como en Colombia. Las narrativas que realiza en Chile se produjeron justo en el contexto del estallido social entre 2019 y 2020. Por eso, en ambas, aparece la referencia y la vinculación de este momento con sus memorias de la transición. En una de las narrativas se analiza el eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, para plantear que las memorias que se ponen en juego en el estallido apelan directamente a la transición, argumentando que en esta se consolida el modelo neoliberal y todas las violencias estructurales que éste supone, mostrando nuevamente que la transición no significó el fin de la violencia como es su promesa. Por otro lado, se argumenta que las luchas sociales de hoy no pueden ser pensadas sin reconocer las trayectorias de los activismos y de politización en Chile. En estas narrativas se tensiona la idea que circula en ciertos espacios académicos de que la transición en Chile, en la transición en Chile no ocurre nada en términos de movilización y se refieren con, a las luchas contra el modelo neoliberal y las resistencias al mismo desde entonces. Por tanto, plantean que para poder entender el estallido social, hay que hacer memoria de las luchas en el país desde entonces. Por último, se argumenta que este estallido en Chile abre una nueva posibilidad de pensar otros futuros posibles. Sin embargo, atender a las memorias de la transición permite ver que estos proyectos de futuro deben ser cole eh, construidos colectivamente, desconfiando de las élites políticas, los partidos eh, tradicionales y sus pactos. Por otro lado, en Colombia... Justo ahora estamos asistiendo a un nuevo estallido social, producto en principio de una reforma tributaria que presentó Iván Duque, en un momento en el que el país está en una crisis económica enorme producto de la pandemia y la mala gestión del gobierno actual. Duque y su partido de gobierno llegan al poder construyendo un relato en el que se problematiza el acuerdo de paz y al desaparecer del escenario político de las FARC, se hacen más evidentes las desigualdades sociales, así como la negligencia y desidia del Estado. Al mirar las motivaciones de la gente para salir a la calle desde el pasado 28 de abril, hace 15 días, no solo aparecen demandas vinculadas con la reforma tributaria, sino también con el incumplimiento de los acuerdos de paz, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, la fumigación con glifosato, el tema del fracking, el tema de las universidades públicas y un largo etcétera. Las narrativas de Colombia señalan justamente que en la transición al posconflicto no se cuestiona desde sus fundamentos las violencias estructurales producto de un modelo económico y político de corte neoliberal. En las narrativas se argumenta que estas políticas no están orientadas hacia el cuidado de la vida y desde las bases sociales y que un tránsito hacia la paz debería suponer un giro en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Eh, estamos eh, discutiendo problemas del presente, presente. Eh, y comenta esta... Esta exposición, Andrés Cancimance, que es doctor en antropología y trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia profesional e investigativa eh, enfocada en el cuidado psicosocial a profesionales que trabajan con víctimas de la violencia, construcción de paz, memoria histórica, derechos humanos, movimientos sociales, migración forzada, atención psicosocial y reparación integral a víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia. Es integrante del grupo de investigación, conflicto social y violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es diputado de la Asamblea Departamental de Putumayo, desde donde nos eh, conversa en este momento. Por favor. muy Buenas tardes, un saludo nuevamente para ustedes y gracias por la invitación. Usualmente hemos entendido que los procesos de asignación a los sentidos, de sentidos a los pasados violentos están directamente relacionados con el fortalecimiento de las democracias, con la posibilidad de que las sociedades que han pasado por una experiencia de guerra, dictadura o conflicto interno, muchas veces prolongado y doloroso, como es el caso colombiano, pongan un punto final a la violencia. Cabe también destacar que esa asignación de sentidos busca instaurar un, un deber ético y moral que podría recogerse en frases como el nunca más, o en ese anhelo de las garantías de no repetición que muchas víctimas a lo largo y ancho de distintos países en el mundo han venido expresando, ¿no es cierto? Todo esto, por supuesto, va acompañado al re, eh, de una serie de dispositivos de memoria y de esclarecimiento histórico, por eso se, se tienen en varios países que han transitado eh, museos de memoria, comisiones de memoria, informes nacionales de memoria, tribunales de la verdad. También en este, content, en este contexto de asignarle sentido a los pasados violentos, pues se empieza a promover bastante el tema de los derechos que tienen las víctimas, principalmente a la verdad, la justicia y la reparación. Bajo estas particularidades de lo que podría implicar una transición es que se han ubicado algunos de los principales trabajos académicos sobre la memoria tanto en Chile como en Colombia. Menciono esto a modo de una pequeña introducción porque la ponencia presentada por Margarita Vélez nos invita a problematizar esta mirada usual de los trabajos de la memoria como ella misma lo, lo plantea, no, se, se ubica en, en intermedio de lo que implica la transición y lo que implica la reconstrucción como tal de la memoria. no. Al enfocarse de manera crítica frente a lo que implica una transición para un grupo de activistas que vivieron esa experiencia de tránsito en, en Chile y en Colombia, se revela que ese anhelo de ponerle fin a la guerra, de construir democracia, de instaurar el nunca más, no es tan sencillo de lograr o no ha sido percibido como un asunto real, al menos por estas personas que tienen un rol de activismo, eh, como nos lo comparte ella en su texto, ¿no es cierto? Esto evidencia que frente a los trabajos de la memoria entonces, existen más zonas grises de las que hemos podido identificar, Existe más disputas, más tensiones de los que hemos querido ver seguramente a través de ejercicios de documentación, reflexión y análisis. Entonces, la misma autora lo, lo menciona en su texto y ahorita en su exposición cuando plantea, por ejemplo, en algunos apartes, advirtiendo que la transición no significó, por ejemplo, el fin de la violencia. Y eso es un poco lo que yo quisiera resaltar de este trabajo porque considero que es un gran aporte que nos permita ver estos elementos porque tendemos a idealizar, quizá con un anhelo profundo de ponerle fin a una guerra, a idealizar estos procesos, ¿no? Y creo que enfocarse en el tránsito y problematizarlo y recuperar voces de activistas que son críticos frente a estos procesos y que logran identificar que muchas veces los procesos de transición son impuestos o son de arriba hacia abajo, pues yo creo que nos aporta muchísimo al campo de los estudios sobre las memorias y al campo de, de esto que podríamos denominar la asignación de sentidos a los pasados violentos. ¿no? Eh, incluso cuando trae a colación las experiencias más recientes de la movilización social, tanto en Chile como en Colombia, estos estallidos, pues justamente también podemos ver ahí otro argumento más para eh, enfatizar que no necesariamente ponerle el punto final como sucedió en Colombia con la firma del acuerdo, pues se resuelven las, los grandes problemas estructurales que tiene un país como el nuestro o que tiene eh, Chile, que es el otro caso que ella está usando, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estallidos sociales están reivindicando cosas que se esperaban, se, ya está, estaban superados eh, con la firma, por ejemplo, del Acuerdo de Paz. Y Les doy solo un pequeño ejemplo. En el Acuerdo de Paz se definió un punto que tiene que ver con la solución al problema de las drogas y eso significa que, que cientos o miles de campesinos firmaron con el Estado, con el gobierno nacional eh, un, eh, una especie de contrato social en el que se comprometían a, a, a erradicar de forma voluntaria los cultivos de coca y de repente el Estado les ha incumplido y entonces ahí vuelven y estas memorias con, del conflicto vuelven a aparecer y estas reivindicaciones vuelven a aparecer. Entonces, eso me parece fundamental de esta apuesta que hoy estamos aquí discutiendo y compartiendo. Ahora, terminos ya para ir redondeando eh, mi idea solo quisiera llamar la atención sobre cuáles son las particularidades de los procesos de asignar sentidos eh, a los pasados violentos en un país como Colombia y es que y esa es la principal diferencia que podríamos encontrar en el caso colombiano frente a otros procesos eh, de transición a, la, a las vías democráticas no y es que aquí en Colombia la memoria histórica, como la conocemos, empezó a construirse en medio de la guerra, es decir, no, no, no como en Chile, que termina la dictadura y empiezan estos ejercicios eh, a, a, a de reconstrucción de la memoria, de creación de informes, de las comisiones. Aquí en Colombia se da en un contexto de guerra y además es, eh, viene, como ella misma lo decía, cuando se pregunta, bueno, ¿y qué tal si estos procesos no son jalonados mejor de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo? Pues fíjese que me parece muy interesante porque en Colombia uno podría decir, al menos frente al tema de la memoria, que se impulsó de abajo hacia arriba, porque fueron las mismas víctimas sobrevivientes de distintos hechos violentos los que empezaron a construir la memoria. ¿Por qué? Porque ellos decían, no podemos darnos el lujo de esperar a que en Colombia se firme el acuerdo de paz, eh, porque nuestra memoria está en peligro, porque siguen asesinando a líderes, lideresas, a, a sabedores, a sabedoras. Entonces, ahí yo diría que quizá si aislamos un poquito el caso colombiano y, nos, eh, y profundizamos sobre cuáles son esas particularidades que implica la memoria para, para eh, un país como este, ahí uno podría decir, inició esta transición de abajo hacia arriba, y mire todo lo potente que es, porque eh, ni siquiera en el momento de la historia del país, cuando, con el paramilitarismo más fuerte, la memoria dejó de producirse en Colombia. Disminuyó su producción, por supuesto, porque el paramilitarismo lo frenó, porque los paramilitares... Eh, estigmatizaron porque silenciaron. Sin embargo, eh, la memoria eh, se siguió construyendo aún en medio de la guerra. Yo creo que esa particularidad habría que exaltarla muchísimo para el caso colombiano, porque la memoria en este país incluso eh, empezó mucho antes de, esa, de ese... De esa tarea institucional que conocemos actualmente con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se crea con una ley que es la 1448, que es la ley de las víctimas, o que inició incluso con otra ley, que es la ley de justicia y paz en el año 2005, eh, cuando se empezó a negociar con los paramilitares. Entonces yo creo que ahí hay unos elementos valiosísimos. Para ver esto, esta idea de que, qué pasaría si se invierte ese orden, nos dice Margarita, ¿no? Yo creo que el caso colombiano, si lo bajamos a estas dinámicas de la memoria, se, se empezó a construir de, de abajo hacia arriba. Claro que ahora. Ahora estamos en un contexto donde la memoria se ha institucionalizado y quizá también eso también, eh, tendría que ser un, un punto de referencia en este proceso de indagación sobre los tránsitos. ¿no? Finalmente quiero resaltar lo interesante que resulta la propuesta metodológica eh, adoptada al menos para el objetivo número dos, las producciones narrativas. Para mí eh, es nueva esta apuesta metodológica eh, veo que es una estrategia de documentación y escritura muy potente en el que los sujetos de, de estudio tienen una alta incidencia y protagonismo y eso es muy valioso, ¿no? Me imaginaba un poco el ejercicio eh, que propone eh, Joan Rapaport la antropóloga norteamericana, sobre la escritura colaborativa o incluso sobre estas propuestas más eh, sociológicas como la de Orlando Fals-Borda con la idea de la investigación acción participativa, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y qué bueno que eh, podamos contar con estas narrativas de personas que aún en medio de esta transición siguen siendo críticas a un sistema, a un modelo de Estado y creo que ahí eh, hay una riqueza enorme porque nos permite Entender, por un lado, que, que el tránsito y la, y la memoria colectiva es un campo de disputa y lucha permanente, como ya lo decía Elizabeth Yelín, pero también nos permite eh, eh, no, digamos, ponerle contenido a una realidad que se ha vivido en todos los países que han transitado ¿no? hacia formas más democráticas de resolver las diferencias, ¿no? porque muchas veces nos paramos en esos polos de idealizar, quizá con el anhelo, vuelvo y lo planteo de esta manera, de que ya queremos el punto final, pero qué bueno que existan estudios como estos que nos permiten eh, cuestionar, que nos permiten ampliar la mirada y ver lo complejo que realmente, eh, lo complejo que resulta cualquier transición en un país y en una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Margarita, no sé si quieres eh, reaccionar al comentario. Muchas gracias, Andrés, por el comentario. Eh, solo decir que, bueno, a propósito también de esto que dices de la el proceso como ha sido, eh, como, ha, como se ha configurado, como el, el campo de la memoria en Colombia, que tiene una, un, un enorme potencial en el sentido de que han, hay una gran cantidad de iniciativas de memoria que se han hecho eh, de carácter no oficial, es decir, que, que vienen de abajo hacia arriba, como dices tú. Eh, yo creo que también el desafío es pensarlo, eh, o sea, pensar cómo se configuran estos procesos también en una, en una visión más compleja, o sea, más compleja que pensarlo como de, abajo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, porque también si, una, si uno piensa, por ejemplo, las luchas eh, por los derechos humanos que eh, tuvieron lugar en el cono sur, por ejemplo, incluso en la misma dictadura, eh, las luchas por la verdad, las luchas por la justicia, eh, también inciden en la construcción de estas políticas de memoria que se configuran en el proceso transicional. Entonces, eh, entendiendo también, bueno, que las, las producciones narrativas y en el fondo lo que les presento como resultados forma parte también de los posicionamientos y de los, la, as, las afirmaciones o los análisis que hacen las activistas, eh, asumo como un elemento de análisis interesante, pero ese elemento de análisis también hay que ponerlo a discutir, con, como dices tú, con ese contexto que en el fondo también muestra que estas relaciones son más complejas que, que pensarlo también en esas lógicas, digamos, lineales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Andrés. Pasamos entonces a la tercera exposición de esta tarde. Quien nos va a exponer es José María Castro, su ponencia llamada Paraíso Democrático o Socialista. Guerra de Imágenes y Discursos en la Propaganda Visual y la Comunicación Política en Nicaragua y Costa Rica, entre 1979 y 1990. José María es máster académico en Artes Visuales de la Universidad de Costa Rica, Doctorando en Historia, entre la Universidad de Costa Rica, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones de Arte, y su línea de investigación son estudios culturales, con énfasis en la historia de las imágenes, historia del discurso y la propaganda, e historia de los artefactos. Va a comentar esta ponencia el profesor Leonel Delgado, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, lo presento en su momento. José María. Gracias. Eh, muchísimas gracias a, a todas y todos. Eh, realmente eh, muy agradecido eh, por la invitación que hace la Universidad de Chile a mi persona. Bueno, voy a compartir mi presentación. Espero que se pueda ver. Y bueno, el, el tema mío es precisamente eh, el conflicto, el conflicto eh, inclusive... La, la interacción de la propaganda y la comunicación política durante eh, los conflictos eh, centroamericanos y en específico eh, el caso de Nicaragua y este, Costa Rica. Entonces el título sería Paraíso Democrático Socialista, Guerra de Imágenes y Discursos en la Propaganda Visual y la Comunicación Política en Nicaragua y Costa Rica entre 1979 y 1990. Bueno, eh, básicamente lo que me propongo es estudiar qué tipos de propaganda visual y com comunicación política, permítame un segundo ya, de, y comunicación política se construyeron para los discursos oficiales electorales y subversivos en Nicaragua y Costa Rica durante la Guerra Fría y los conflictos armados del periodo citado. Eh, Propaganda es una palabra, pues, de uso común. Eh, podríamos decir que la usamos para muchas cosas, inclusive se le relaciona a veces con la publicidad, pero realmente no son lo mismo. La propaganda lo que trata es de incidir en el pensamiento eh, colectivo y por ende incidir en, la, en el accionar del individuo, ¿verdad? Eh, la justificación temporal de mi proyecto que está en camino es eh, entre el año 1979 y 1990, en específico con el triunfo de la Revolución Sandinista y la derrota electoral del FCLN en las elecciones de 1990. La delimitación eh, espacial, por tanto, estará propiamente, ah, perdón, estará propiamente en esos dos países y eh, se inscribe eh, precisamente en el investigar las posibles estrategias políticas y de propaganda de otros países latinoamericanos y caribeños y europeos que influenciaron la propaganda del FSLN. Aquí hay un aspecto interesante que todavía no se ha podido probar, pero, pero existe la relación de la propaganda cubana, en específico del, del desarrollo del cartel cubano, el cartel nicaragüense, y eso es algo interesante porque es una forma de vincular el, el estudio histórico con respecto a otros saberes, como por ejemplo el estudio de las imágenes y eh, el arte. Entonces, eh, como les digo, básicamente es el analizar la comunicación política y propaganda visual, ¿verdad?, para determinar la iconografía política. En los discursos enfrentados y las visiones antagónicas, ...sobre la democracia capitalista y la revolución socialista en estos dos países durante el periodo de la Guerra Fría. Voy a um, eh, mostrarles la graficación de eh, los tres capítulos principales del de estudio. Eh, nada más permítame quitar el, este asunto de Zoom que me está estorbando perdonen ustedes ok bueno el capítulo número uno tiene que ver con la historia comparada desde los estudios transnacionales de la cultura política y comunicación política durante la guerra fría básicamente se van a analizar los antecedentes de la comunicación y propaganda verdad eh, en función de una historiografía sobre la retórica del poder y su resistencia dentro de la cultura política en centroamérica ahí se pretende entonces identificar eh, los aspectos más relevantes o los procesos históricos en materia de cultura política en ese, en ese periodo. Eh, oh. Se están utilizando los temas eh, de antecedentes de la reconstrucción de la comunicación política durante la Guerra Fría. Se analiza ahí mismo el discurso y estudios de casos en ambos eh, bandos la propaganda y tendencias ideológicas, investigaciones y reinterpretación de las fuentes primarias y como un se está utilizando la historia de la comunicación y la cultura política. En este primer apartado, entonces, las fuentes en el, en el aspecto de paradigma cuantitativo se están utilizando archivos visuales y discursos de prensa escrita en ambos países. Eh, en el paradigma cualitativo se está utilizando la interpretación fenomenológica de la cultura política y la comunicación política en Centroamérica. Además de eh, establecer eh, lineamientos sobre la historia de la problemática, variables e indicadores comunes a la región. Esto nos dará eh, una, una historia de la subjetividad, verdad, de las subjetividades Gracias a entrevistas en los tres países, en este caso pongo tres países porque también eh, se tiene la oportunidad de entrevistar eh, cartelistas y gente dedicada a la propaganda en Cuba también, verdad? Y lo que se intenta con ese estudio es encontrar un nexo, un nexo que muchas veces eh, pues no es evidente, puesto que la ayuda a grupos subversivos eh, siempre está velada, verdad? Por un por un con un tinte de legalidad, ¿verdad?, con respecto al, al poder por ser contrainsurgente. Dentro de las variables tenemos como dependiente la historia política comparada, ¿verdad?, y la comunicación política durante la Guerra Fría, que está muy bien delimitada por aspectos generales, sobre todo la propaganda soviética eh, de posguerra. Y como variable independiente tenemos una historia política comparada de la cultura y la comunicación en Centroamérica desde los estudios transnacionales. Tenemos algunos indicadores que ya están establecidos como la, la eh, literatura de cultura política desde dos bloques desde, de, de, dentro de la Guerra Fría, un enfoque oficial de artículos y libros con temáticas eh, relacionadas al conflicto en Centroamérica, y también tenemos el discurso político, la acción político-militar, y la opinión pública dirigida por actores como la prensa y la Iglesia Católica. En, en más adelante voy a explicar un poquito más por qué la Iglesia está vinculada dentro de este estudio. Dentro de la estrategia metodológica, entonces, tenemos una clasificación y distinción de macroconceptos desde la historia política eh, comparada a Centroamérica, en donde vamos a utilizar historiografía de las producciones literarias en el periodo de los conflictos armados, Análisis de similitudes presentes en políticas represivas de Estado que prueban relaciones de, ca de causalidad. Análisis de entrevistas anteriores y captación de nueva fuente primaria en los dos países. Y por último, el análisis de impresos, prensa, dossier, movimientos guerrilleros, de movimientos guerrilleros, datos agregados aportados por investigadores anteriores. Bueno, precisamente entonces el segundo apartado tiene que ver con determinar cualitativamente las principales características y objetivos de la estructura de la comunicación política en esos países en ese periodo específico. Aquí eh, me gustaría resaltar la estrategia metodológica que se va a aplicar para ese análisis cualitativo del discurso. Eh, primeramente, bajo un eh, macro concepto, la construcción tipológica según los modelos teóricos de Peirce, de Roland Barthes, de Greymas, de Debra y de Newman, en donde se le va a dar mayor énfasis al trabajo de Debra con respecto a la logosfera, el mundo de lo ideal y lo divino representado, eh, aplicado directamente al análisis de la construcción del arquetipo de nación, la grafosfera como mundo de la cultura impresa, en donde vamos a analizar el análisis eh, de las similitudes presentes en la propaganda de Estado, algunos discursos que se repiten, frases que se repiten, la biosfera dentro del mundo del audiovisual y sobre todo de la imagen fija también, que será el análisis de la correlación entre la imagen y el discurso mediante la neurolingüística. Aquí será tan importante eh, tanto la imagen como la edición y la manipulación de la imagen para hacerla corresponder con el interés de la propaganda eh, de cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? Y por último, se va a contrastar con el método de Erwin Panofsky de, de iconología e iconografía, para establecer algún tipo de eh, lineamientos específicos para construir esa tipología y narrativa de los procesos de propaganda en Costa Rica y en Nicaragua. Como tercer aspecto importante, estaríamos hablando de la estructura ideológica del discurso, eh, que básicamente lo que es, es un análisis del discurso y retórica política en la propaganda. Vamos a analizar en este apartado los actores, la opinión pública y el papel de la prensa en la cultura política y cómo influencia a la sociedad, ¿verdad? Eh, dentro de la temática, interesa mucho en, en este punto... Eh, la opinión pública, como les digo, el papel de la prensa, qué se escribe, cómo se escribe, qué se omite, el, esa información que está entre líneas y que se pierde en lo difuso, a veces es mucho más importante que aquello que, que sí se escribe, ¿verdad? Y también los discursos de resistencia, cómo se manejan esos discursos. Aquí será muy interesante, por ejemplo, eh, si ven en la parte de indicadores, en el discurso subversivo, la influencia de las radios clandestinas y de los panfletos en el caso de Costa Rica en esos años la gente que estuvo soportando y apoyando la revolución sandinista antes de que llegaran al, al poder tenían que hacer panfletos y de, de muy rápida eh, manufactura y también deshacerse de ellos de manera muy rápida verdad entonces aunque estamos hablando de un conflicto a ambos lados de una frontera eh, hay actores de, de, de ambas posiciones a cada uno de esos lados de la frontera, ¿verdad? Eh, es importante también que ustedes sepan que como variable dependiente tenemos una estructura ideológica del discurso y la cultura en la comunicación política en ambos países ya establecida, inclusive la, la influencia que tiene el gobierno norteamericano en todo este, en todo este proceso de contrainsurgencia, ¿verdad? Y en específico el apoyo hacia los contras en territorio costarricense. Por último, en este último capítulo tenemos eh, como estrategia metodológica la caracterización del poder pastoral y el discurso desde Foucault y Sartre. Es esa validación que se da del discurso de propaganda desde el poder, validándolo desde la autoridad pastoral. Eso es es importante porque eh, gracias a ese tipo de construcción de slogans y de um, frases que movilizan grupos, la gente tiene guerras fraticidas. Entonces no es detalle menor construir una propaganda, un eslogan que movilice a la gente a tales a tales niveles. Verdad? Eh, eh, sería importante también entonces eh, la construcción de una matriz de análisis para efectuar comparaciones en discursos, eh, ya de manera un poco más tangencial, pero creo que son importantes también desde el punto de vista económico, social, cultural y religioso, entre otros. Eh, cuando cito lo de religioso, eh, es importante para este trabajo que está en curso, repito, la eh, teología de liberación y el papel de algunos eh, sacerdotes disidentes de la iglesia católica. Eh, pongo y eh, muestro algunos eh, ejemplos de propaganda, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, por un lado está el sentido patrio, defensa del territorio nacional muy presente. Por otro lado, eh, el discurso que es más emocional y que toca estructuras más, más íntimas en las personas, como por ejemplo el concepto de madre, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, no es casual, no es inocente que se haya explotado tanto también la figura de la mujer guerrillera, la, la mujer guerrillera que es madre, ¿verdad? Eh, bueno, y otra cosa que me gustaría también compartir con ustedes eh, son los linderos de esta investigación que están construidos a partir de preguntas o cuestionamientos que uno se hace, ¿verdad? Al inicio de plantear una, un trabajo doctoral. Eh, uno de ellos son los orígenes y tipologías, si se pueden establecer, de las estrategias de comunicación política y propaganda visual que determinaron una iconografía específica que se explotó hasta el punto de, de establecerse como... Hay un micrófono por ahí abierto hasta el punto de, de establecerse como un canon para otras eh, orgas, organizaciones subversivas. También los modelos retórico-visuales y de representación simbólica que se implementaron, como son, para la construcción de discursos enfrentados entre el, el macro concepto de democracia capitalista y la revolución socialista. Eh, otra es, por ejemplo, cómo influenció la propaganda visual cubana soviética y norteamericana durante la guerra fría en el modelo semiótico estético de autoafirmación y resistencia revolucionaria cuáles fueron los mensajes y actores políticos eh, que se representan en las caricaturas políticas por qué se utiliza el humor es un humor inocente es un humor que, que pretende concientizar a las masas es una forma de utilizar un discurso que es prohibido de manera oficial amparado en el humor ese tipo de detalles son, son interesantes para ver cuán sutil son los mecanismos de la propaganda en ambos casos, ¿verdad? Eh, también, eh, como les decía, eh, muy importante el discurso político-religioso, ese choque que se da con la teología de la liberación, y también el, la influencia de la CIA en la zona mediante una guerra cultural. ¿Verdad? En donde se incrementa la respuesta de esa guerra cultural, el financiamiento de también movimientos culturales contra la beligerancia de propaganda de izquierda en Centroamérica. Y bueno, este, por último, dejo ahí mi contacto y les muestro una caricatura de un, de un artista ya fallecido, caricaturista muy importante en nuestro país, don Hugo Díaz, en donde muestra en tiempo real el, los primeros inicios, ¿verdad?, del proceso de paz eh, en Centroamérica. Como ustedes pueden ver, aunque es una simple caricatura, hay allí muchísimo, muchísimo dentro de esas líneas que a veces eh, se obvian. Eso básicamente sería mi presentación de proyecto. Muchas gracias, José María. Y a continuación eh, el profesor Leonel Delgado del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos comentará la, la, la presentación. Leonel es eh, profesor asociado de la Facultad de, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, de origen nicaragüense, y aquí desarrolla labores docentes y de investigación en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y el Departamento de Literatura. Obtuvo un doctorado por la Universidad de Pittsburgh. Ha centrado sus investigaciones en el modernismo hispanoamericano, así como en el carácter diaspórico de la vanguardia centroamericana. Es autor de los libros Márgenes Recorridos, Apuntes sobre los procesos culturales y literatura nicaragüense del siglo XX, y Excéntricos y periféricos, Escritura autobiográfica y modernidad en Centroamérica. Actualmente está investigando las poéticas indigenistas centroamericanas. Leonel, por favor. No, muchas gracias, este, eh, José María, por la... Presentación. Eh, creo que el, el el proyecto es bastante ambicioso eh, y bastante necesario. Entonces, en ese sentido, este, entusiasma y también, este, inmediatamente uno intenta como ver por dónde por dónde va a ir, no, este, porque eh, me parece bien complejo y, y eso es parte de su probablemente de la de la riqueza del planteamiento, ¿no? de eh, de, de, de este intento ¿no? de, de, de abarcar eh, tantas cosas en un territorio tan pequeño y en un contexto que quizá ya nos hemos acostumbrado a sentir de una manera más testimonial, ¿no? en el sentido de, de, de, de lo que fue la revolución, etcétera, Y la importancia que tuvo Costa Rica, el territorio, el espacio de Costa Rica en el momento de, del triunfo de la revolución y luego posteriormente en el proceso propiamente de la, del, del desarrollo ¿no? de, la, de la revolución. Eh, en ese sentido, voy a, a hacer algunas observaciones que me parece bien, este, como más bien interrogaciones sobre lo que va a ser el desarrollo de este proyecto tan interesante. En primer lugar, quizá la cuestión de la localización este, de la investigación en una historia transnacional, eh, más bien global, ¿no? es decir, como este contexto tan local por razones históricas se coloca en un ámbito de guerra fría, lo cual involucra ¿no? a, a diferentes este, actores, pero principalmente a, a las potencias, ¿no? los Estados Unidos y la Unión Soviética, que todavía, aunque en ese momento ya en, en transición hacia la agonía, está, estuvo muy presente ¿no? en todo este ámbito. Quizá mi pregunta ahí sería o mi interrogación que quizá ayude un poco a, a, a contrastar el, el interés este, transnacional de la, de la investigación sería el lugar que tendrían las variables propiamente latinoamericanas ¿no? en, el, en, el, en el desarrollo de, de, de, de estos procesos de comunicación en el sentido de que, por ejemplo, durante la lucha contra Somoza fue importante no solamente Costa Rica, sino que se estructuró toda una este, alianza latinoamericana que incluía México, que incluía Cuba, incluía a muchos, eh, a los países que en ese momento eran todavía socialdemócratas como Venezuela, ¿no? Eh, es decir, había toda una columna, digamos, este, que aparte de, la, de las potencias de la Guerra Fría también ayudaron a estructurar ese... ese esa, este, el desarrollo de esa, de esa batalla ¿no? entonces en ese sentido eh, la observación sería con respecto a, a no estructura, no es capaz de estructurar este, este, eh, esta contelación latinoamericana ningún eh, eh, ningún este acto digamos, comunicacional, de propaganda etcétera, luego más Adelante, durante los años 80, se va a estructurar también el grupo Contadora, ¿no? Que va a ser también bien importante en, en lo que fue esta guerra, esta polarización eh, política. Eh, otro, otro punto que me parece interesante también cuestionar, este, plantear este, desde otro ángulo, es cuando se, se plantea la cuestión de la comunicación política y los discursos de Estado y los discursos como muy afiliados a la cuestión de la propaganda, y, por ejemplo, cuando se busca la genealogía, por ejemplo, del cartel nicaragüense en el cartel este, cubano y luego en el cartel probablemente soviético, hay ahí una genealogía quizá evidente. Eh, sin embargo, me parece que hay un aspecto interesante que no tiene que ver tanto con la cuestión de propaganda, sino también tiene que ver con el aspecto estético, ¿no? Eh, quizá por una, por una cuestión de interés este profesional, eh, Sería como interesante también ver la cuestión de eh, cómo están involucrados unos aspectos estéticos fundamentalmente relacionados con las vanguardias que también ayudan a estructurar, el, el, el, por ejemplo, la, la, la, el diseño del cartel. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, quizá a la par de la cuestión de propaganda, quizá sería como interesante también... Preguntarse por la cuestión eh, que podríamos llamar de una manera más este, focalizar más desde el, desde el ángulo de la, de la estética, ¿no? Eh, es también, me parece, muy eh, otro aspecto que podría este, ayudar a, a un poco contrastar el, el, el foco de la, de la investigación. Es el... el este, este contraste, esta este especie de simbiosis contrastante entre los dos países, ¿no? Costa Rica y Nicaragua, está de alguna manera articulada por una especie de mitología, ¿no? es decir, como el, el pacifismo de Costa Rica frente al guerrerismo de Nicaragua, la tradición democrática de Costa Rica frente a la tradición dictatorial de, de Nicaragua, etc. ¿no? Una, una, una cosa, y como esta especie de mitología este, instalada también sería como interesante no estoy más, más en este punto estoy más o menos elucubrando si sí, sería como interesante también ver si este tipo de simbiosis contrastante articulan de alguna manera también el, el, este discurso este visual eh, de propaganda esta guerra de imágenes no que eh, como lo llamó este José María en en su exposición y eh, por último, quizá un punto que tiene que ver con la cuestión de la Guerra Fría. ¿no? Yo creo que allí es una, una dificultad metodológica que o sea, nos no, no, no, este, concierne a todos los que de alguna manera trabajamos en algún momento estos temas y es como cuánto énfasis darle a la Guerra Fría o cuánto énfasis darle a procesos más bien internos o procesos propiamente este, de las naciones. En el sentido de que... Si, si le damos todo el, el, el, el sentido a la Guerra Fría, entonces pasamos a ser una especie de víctimas de, de la circunstancia, una especie de víctimas de la... De, fuimos usados por las potencias para hacer una guerra, etcétera, etcétera. ¿no? Y en cambio, si le damos solamente una explicación a partir de procesos internos, es decir, la construcción en Nicaragua de una nueva sociedad, la, la, la, la, el, el, el inicio de, de un proceso de de autonomía, etcétera, etcétera, y no vemos en la parte de, de la Guerra Fría, tampoco es una explicación como totalmente válida. ¿no? Entonces es, es, existe esa ambigüedad y es interesante, en el caso de esta investigación concretamente, cómo se va a proyectar ¿no? este, este, aspecto, eh, este aspecto conflictivo en que ni todo es Guerra Fría, ni, to, ni se puede apartar la Guerra Fría como elemento eh, explicativo. Eh, esos serían ¿no? los elementos que me gustaría señalar. Y de nuevo, este, muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, Leonel. José María, ¿quieres reaccionar? Sí, bueno, muchas gracias, eh, profesor Delgado. Eh, tiene usted mucha razón. El objetivo, eh, a fin de cuentas, es no, no retratarse como siempre como el tablero de ajedrez de las, de las potencias, sino establecer que nosotros y nosotras pues somos también culpables de lo que construimos en esos años es, es asumir esa responsabilidad empiezo por por el último punto que usted me, me expresa profesor porque yo creo que esa parte es necesaria es necesaria porque si no desde Centroamérica también estamos construyendo una invisibilidad de nuestro propio actuar verdad en ese momento de nuestra propia responsabilidad con el segundo punto de la estética tiene usted toda la razón eh, yo creo que es inevitable que por la formación que tengo me interese vincular las artes visuales con la historia yo considero que la historia se puede vincular básicamente con todo desde la ciencia ¿verdad? Hasta, hasta la literatura, el arte, eh, todo y, y sí, de, eh, habla usted muy bien que se puede establecer una, una genealogía, pero que hay un aspecto importante, profesor, y es que nosotros ponemos ese, ese punto de color dentro de esa genealogía. El afiche cubano, por ejemplo, aquí tengo un libro eh, editado por el, por el Inca sobre la, los afiches cubanos, el único que existe, para mí esto es una joya, existen muchos libros de, de cartel cubano. Inclusive editados desde Estados Unidos. Pero el cartel nicaragüense es algo que todavía no se ha estudiado a profundidad, con, con la verdadera importancia que tiene, no solamente en ese momento, sino aquello que repercute en el futuro dentro de la estética en toda Centroamérica y fuera de ella. Por último, este profesor, agradecerle sus, sus comentarios. A mí me interesa mucho la visión de, de un nicaragüense porque creo que tenemos los suficientes años para haber experimentado a ambos lados de la frontera esto y pues encontrarnos gracias a, al encuentro de, de la Universidad de Chile. Yo lo celebro muchísimo. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Muchas gracias, José María. Eh, me voy a permitir eh, decir que es realmente apasionante eh, escuchar la variedad de temas, la variedad de, de lugares, de, eh, la variedad de problemas que, que se han presentado esta tarde. Los diálogos eh, como el que acabamos de presenciar, que son. Eh, eh, que no. que no, que no en, en otras circunstancias probablemente no habríamos sido. Eh, no, no habría sido posible para nosotros verlo. Le agradezco mucho a todos los, los presentadores y los comentaristas. Vamos entonces eh, a. Ey, y no me aguanto decir que, que Leonel es el segundo nicaragüense más distinguido que ha estado en Chile después de Rubén Darío, por cierto. Eh, eh, terminamos entonces esta sesión con una última ponencia que presenta eh, Luis Fuentes, que es eh, eh, estudiante del Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile. Su ponencia se llama El lugar del futuro neoliberal. Algunas respuestas de la narrativa chilena contemporánea al cierre del horizonte histórico. Luis es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica con mención en Literatura ...de la Universidad de Chile y magíster en literatura también por la Universidad de Chile... ...ha investigado y publicado en cuestiones sobre teoría de la comedia... ...y actualmente es estudiante del de doctorado en de literatura de nuestra universidad... ...va a comentar su exposición eh, el profesor Ronnie Viales de la Universidad de Costa Rica... ...a quien presentaré en su momento. Luis, por favor. Eh, buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por la invitación... Eh, mi ponencia se estructura en dos partes, una parte teórica, donde doy cuenta de los supuestos detrás de mi investigación sobre la, sobre la narrativa chilena contemporánea, y una parte de análisis donde aplico este marco teórico brevemente a dos autores chilenos actuales. Eh, no tengo PowerPoint de apoyo, así que paso directamente a la lectura. Eh. Me gustaría comenzar desmenuzando ciertas ideas claves, presentes y sugeridas en el título de esta presentación para entender los supuestos y las motivaciones que hay detrás del enfoque que he escogido para mi aproximación al análisis o estudio de la narrativa chilena contemporánea. En primer lugar, la necesidad de encontrar una mediación entre lo estético y lo político. Perry Anderson señala, por ejemplo, que si bien no es posible identificar ambas actividades, es necesario resaltar el elemento común que las une, el compromiso con el juicio crítico. O sea, el deber de discriminar, de acuerdo a determinados criterios, entre distintas formas o sensibilidades, ya sea en un caso entre distintas obras de arte o en el otro, entre distintos modelos de sociedad. El hecho de que no se identifiquen no quiere decir que no puedan ni deban relacionarse, solo hay que encontrar la manera adecuada de hacerlo. ¿Y cuál es esa? Para empezar, comprender que la literatura, como una actividad práctica, no existe aislada o fuera de lo social por mucho que su especialización o autonomía, por los motivos que sea, tienda en determinado momento histórico a sustraerle una clara o estatuida de dependencia o función social. También entender que, aunque haya motivo histórico para afirmar lo contrario, no puede ser reducida a menos reflejo de su circunstancia histórica. Este último es, por ejemplo, lo que sostiene un teórico de la sociología de la literatura como Luchen Goldman, cuando consigue la novela como una mera transposición al plano literario de, abro comillas, la vida cotidiana en la sociedad individualista nacida de la producción para el mercado, cierro comillas. Como contrapeso a esta afirmación, perdón, podríamos citar al mismo Marx, según nos lo presenta David Harvey. Este último argumenta, citando el Capital, que incluso las experiencias espaciales y temporales modificadas por la crisis económica financiera son solo condiciones necesarias para las debidas transformaciones culturales y políticas y que, abro comillas, las condiciones suficientes están más profundamente insertas en la dialéctica del pensamiento y en la producción de conocimiento internalizada, cierro comillas. Es más, el mismo desarrollo de la modernización capitalista basado en las sucesivas transformaciones en búsqueda de rentabilidad y beneficio, afirma, impide un análisis de dimensión cultural en términos mecánicos o reflejos, puesto que esta misma base especulativa objetiva de las crisis rompe el nexo fundamental entre estructuras objetivas y subjetivas. Si no me daba mal entender, el objetivo del juicio crítico, aquel momento de valoración de un texto literario, exige reconocer la necesidad de esta relación entre lo literario y lo social, sin identificar tampoco lo uno con lo otro, pues la historia se infiltra en ambos, asumiendo la premisa lucaxiana de que toda forma literaria es también contenido en las condiciones históricas objetivas y no es posible dirimir sus límites, dejando el futuro de las significaciones abierto. Esto es más o menos lo que va a entender Althusser cuando defiende la idea de causalidad estructural en contra de las relaciones mecánicas o expresivas entre, entre los elementos de un sistema, social en este caso. Para él, todos los efectos provenientes de las relaciones entre los elementos de un sistema son inmanentes, en el sentido de que no provendrían de una causa exterior a esas mismas relaciones. Dentro de la discusión marxista acerca de los niveles, donde se le adjudica al económico un lugar principal, como un código maestro, del cual deriva la explicación y el significado de los niveles restantes, entre ellos los fenómenos políticos, legales y culturales, Althusser replica que el sentido de la estructura no está constituido por uno solo de los niveles, en este caso el económico, sino que por el conjunto de las relaciones sociales. Este es el sentido en que esa estructura es una causa ausente. Considerando aquello, la historia misma no es exterior al texto literario, como una causa identificable con un nivel o sector de la sociedad. Al contrario, no es posible situar a, situarla perdón, fuera del conjunto de las relaciones sociales como un todo, de modo que no todos los niveles son expresiones del mismo y por lo tanto no todos los fenómenos culturales son exclusivamente comprensibles y modificables por su base económica-social. Más bien, cada nivel presenta una semi-autonomía a partir de que solo es visible en sus efectos y nunca está presente de manera positiva. Algo similar se anuncia con la concepción de lo real lacaniano, ese núcleo duro e impenetrable que resiste la simbolización y que en sí no existe, pues solo se manifiesta en una serie de efectos y siempre de modo contradictorio o desfasado. De ahí que para el análisis sobre lo social me valga de este último término. Sin embargo, esto no significa dejar de lado el reconocimiento de la cualidad mimética fundamental de toda producción estética, su estatuto cognitivo, su relación vinculante con lo real. Entendiendo la actividad literaria como algo que forma parte de la historia, mediante la elaboración y construcción textual de la misma, sin desconocer el estatuto no representacional de esta última, el vacío y la negatividad radical de lo real, y sin identificar, por tanto, su presencia en algún nivel o dimensión de la realidad, o con algún contenido particular, su vinculación con el mundo es por un lado inevitable y por otro activa. Esto implica que, como contenido o subtexto histórico, lo real le sea inherente, condenados condenado, como estamos todos a la sociabilidad de nuestra, de nuestra experiencia, para someterlo a los cambios y transformaciones de las formas textuales, por lo tanto, así como no es posible un acto ideológicamente puro, en el sentido de falsa conciencia, tampoco el acto completamente desconectado del lo social. Lo que sí existe, como afirma Frederick Jameson, son omisiones, desplazamientos, represiones en torno a, entre otras actividades similares, que gestionan y contienen determinado significado social. Lo determinante de esta aproximación es que desacredita la posición moralista de quien sitúa el análisis cultural en términos de lo que es correcto e incorrecto, o considerando la noción de ideología anterior de lo falso y lo verdadero. Tal como sucede con el concepto de ideología desarrollado por el joven Marx en el contexto de una crítica a la religión, expuesto por Peter Berger como uno de los fundamentos para la construcción de una ciencia crítica a la literatura, entre otras cosas por su capacidad de establecer una relación antitética entre objetivaciones intelectuales y lo, so y lo social, existe una ambivalencia en los productos culturales que permiten la coexistencia de lo falso y lo verdadero. Así como la religión es una ilusión que compensa en el cielo las frustraciones de la tierra, también es síntoma de las causas de esas mismas frustraciones y una protesta implícita en contra de ellas, ya que, como dice Birger, abro comillas, en su forma alienada, los ideales religiosos son un modelo de cómo debería ser la realidad, cierro comillas. Corresponde al crítico extraer este momento de verdad presente en la sustancia ideal de los productos culturales que forman parte de una determinada condición social. Resumiendo entonces, la literatura como práctica implica un proceso continuo donde, por un lado, existen condiciones heredadas dentro de las cuales los individuos son formados y por otro, actividades donde esos mismos individuos contribuyen ya no solo reproduciendo estas condiciones, sino también transformándolas. Como a fin de cuentas, toda práctica es trabajo, y este puede ser definido como un proceso de agregación sobre o más allá de lo dado, conviene pensar nuestra visión de la literatura como una respuesta o reacción ante determinadas condiciones materiales, en este caso el capitalismo multinacional, antes que como un simple reflejo de ellas o una construcción absolutamente independiente. El estudio de la narrativa chilena actual, desde la, desde la perspectiva materialista que espero sostener, considera su relación con el mundo a partir del modo de representación, el hecho de concentrarse en esta relación surge de la problemática que plantea el posmodernismo como lógica cultural dominante de nuestros tiempos, la distancia radical entre sujeto y materia. El principal argumento para justificar el posmodernismo como una categoría global y no solo como un concepto local propio de los países industriales avanzados, como Estados Unidos, donde se origina su sentido actual, es la expansión asombrosa del mercado a nivel mundial. En Chile, desde la integración del neoliberalismo, por parte de la dictadura militar, esto es particularmente claro. Cada vez y con mayor rapidez, tanto los medios de comunicación como todas las disposiciones técnicas puestas para el funcionamiento de las transacciones comerciales, facilitan la interconexión cultural global y hacen posible la superación de barreras económicas y sociales entre el centro y la periferia. En ese sentido, ya no es necesario una sociedad de alto consumo y desarrollo industrial avanzado para producir y reproducir culturalmente formas postmodernistas. No es, no es difícil anudar todos estos fenómenos culturales en un relato que acompañado a la interpretación del capitalismo desde que Marx analizó en la producción de mercancía las representaciones falseadas del valor como una relación entre cosas, fenómeno que designó con el nombre fetichismo la mercancía. A grandes rasgos, este relato señala que las relaciones sociales de producción son encubiertas en la mercancía como propiedades naturales e inherentes a ésta. De modo que las condiciones de trabajo y de vida que se encuentran detrás de su producción están ocultas los valores como el dinero que utilizamos para representárnoslas. Esta lógica de disimulación que promueve la idea de una distancia radical entre sujeto y materia se actualiza como ya señalamos en la concepción postmodernista que constituye la dominante cultural de esta narrativa, expresándose en fenómenos como la falta de profundidad, la fragmentación de la experiencia y el debilitamiento de la historicidad. De manera que, ante las mismas dificultades de percibir lo real, cobra suma relevancia la pregunta por la posibilidad de representación y a su vez la pregunta por el futuro en la medida que este último depende, como proyecto colectivo, de la identidad y el sentido. Con la expansión global del mercado a nivel insólito y la configuración de un modelo de acumulación flexible que, en palabras de David Harvey, acelera aún más el tiempo de rotación del capital, produciendo nuevas formas de organización y flexibilidad laboral, innovaciones tecnológicas, mejoramiento de los sistemas de comunicación e información, además de un conjunto de artificios destinados a incentivar el consumo a través de la moda y la publicidad, destacan como aspectos relevantes tanto el dominio de la cultura y el espectáculo, en forma de múltiples pseudo acontecimiento expandido a las demás esferas sociales, como la entronización del presente. En la esfera cultural, la postmodernidad ha producido un cambio fundamental relacionado con la percepción, lo que se consideraba su función, la distancia crítica, pierde sentido en un mundo que, bajo la lógica del fetichismo de la mercancía, solo produce imágenes y simulacros. Por ende, se entiende que en este nuevo escenario resulte fundamental la pregunta por la representación, pues lo que se agudiza en esta situación es la desconexión entre el sujeto y sus circunstancias materiales, o en otros términos, la falta de orientación del individuo en relación con su lugar en el sistema global. La gran movilización actual de tecnologías o dispositivos de simulación, lentes de realidad aumentada, fake news, deep deepfakes, digital twins, que integran y construyen realidad en forma de imagen y simulacro, vuelven cada vez más obsoletas las categorías dicotómicas que pretenden separar realidad y ficción como si se tratara de compartimentos estancos. Esto mismo, además, agudiza nuestra conciencia acerca de la complejidad de lo real y nos obliga a pensar la realidad en términos de disenso, de distintas orientaciones ideológicas en disputa por su construcción, eliminando así el fundamento tecnocrático que desconoce los conflictos de interés en la sociedad y la inquietud por el sentido. Esto último es particularmente cierto para el caso chileno, donde la instalación del neoliberalismo produjo, a partir del desarme de las antiguas clases sociales y la orientación del Estado hacia el fundamentalismo del libre mercado, la reducción de lo social a la administración de consensos impuestos por los actores dominantes del periodo. Los que en la post pasan a ser identificados con la elite política y empresarial, además de los sectores medios gerenciales. Así, este mismo Estado termina desplazando el relato colectivo y reemplazando por, reemplazándolo perdón, por uno eminentemente individual y limitando de esta manera su función a la proporción de eficiencia técnica para la competencia racional entre individuos. Eficiencia que, por lo demás, carece de la capacidad para producir integración social. A grandes rasgos, estas son las características del eterno presente de la gobernabilidad democrática al interior de los procesos globales aludidos. Por una parte, el capitalismo multinacional o tardío, que expande la mercantilización a nivel insólito. Por otra, nuestra propia producción de presentismo local asociada a fuertes niveles de incertidumbre debido a una serie de factores, entre ellos, la externalización forzala, forzada perdón, de la grande empresa hacia la mediana y pequeña para protegerse de, la, de las oscilaciones del mercado y traspasar a esta la inseguridad de aquel, la flexibilización y precarización laboral, junto con una insólita privatización de la reproducción cotidiana, los servicios sociales anteriormente garantizados por el Estado y que ahora, al estar en manos de privado, entablan el criterio de acceso siempre desigual e incierto del dinero. En ese horizonte de relaciones, reviso brevemente la respuesta de dos escritores chilenos a estas condiciones. La novela Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra, y el libro de, de cuentos En el regazo del cebú de Christian Geiser. Mi lectura sostiene que cada uno de ellos propone una idea de cosificación distinta sobre lo social, de carácter neoliberal, y que en consecuencia plantean soluciones diferentes. Zambra, por ejemplo, da forma a una idea de cosificación que, al igual que con la categoría estética de lo sublime utilizada por Jameson, apunta en el sentido kantiano propiamente al fracaso de la propia representación para presentar de manera adecuada la cosa en sí. Solo que los aspectos desorientadores y encubridores de las dinámicas globales que Jameson reconoce encarnados en la tecnología y sus complejas redes comunicativas e informáticas, el autor chileno los identifica con la memoria corporizada a lo cotidiano, aquello irrepetible y singular que se presenta cerrado a la representación. Esta misma tensión acerca del sentido asume el narrador de la novela cuando se refiere a las posibilidades cognitivas de la memoria, pero desde la imposibilidad de construir un conocimiento totalizador sobre la realidad. La forma dicotómica que adquiere el problema del conocimiento, así planteado, anula toda capacidad de construir colectividad, porque ante esas limitaciones se recurre al silencio. Esta ansiedad por el sentido se expresa mediante la cita que el narrador toma del relato autobiográfico de Natalia Ginsburg, Léxico Familiar. Abro comillas. Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Cierro comillas. Acto seguido, el narrador comenta. Abro comillas. Habría que ser capaz de eso o de quedarse callado simplemente, cierro comillas, y vuelve a cobrar fuerza mediante otra referencia literaria, la promesa del alba de Garí, significativamente opuesta a la anterior, retomando la misma vacilación extremista e irreconciliable entre lo individual y lo colectivo, abro comillas, no sé hablar del mar, lo único que sé es que me libra al momento de todas las obligaciones, cada vez que lo miro me convierto en un ahogado feliz, cierro comillas, Añadiendo seguidamente, como complemento a ese pasaje, que él tampoco sabe hablar del mar, a pesar de que fue su primer paisaje. En el caso relacionado con la cita de Ginsburg se señala que la labor literaria es dar cuenta de la verdad a una costa del rol del novelista, pero, como es imposible sostener, su misma novela es una apuesta en abismo de la indistinción entre lo real y lo imaginario, o, en otras palabras, de la imposibilidad de acceder a lo real, se postula el silencio. Mientras que en el segundo, la literatura se libera de esta gravosa labor a costa de remitirse a lo individual y subjetivo. El narrador efectivamente renuncia a hablar del mar para centrarse en su experiencia de no poder hacerlo, eh, contando sus primeros recuerdos de infancia. Abro comillas. Recuerdo haber pensado, abrumado y feliz, que era un espacio sin límites, que el mar era un lugar que continuaba, que seguía. Cierro comillas. El sujeto, rebalsado por lo infinito e inasible, termina abrumado por el presente que, desde el pasado, no logra cristalizar en un acontecimiento con lugar en la historia. No sorprende entonces que lo político, aquello susceptible de ser decidido colectivamente, se reduzca a los consensos impuestos de una debilitada democracia electoral, configurando un ciudadano individualista de actitud contemplativa. Abro comillas. Voto con sentimiento de pesadumbre, con muy poca fe. Cierro comillas. Dice el narrador personaje de la novela. Aquí, siguiendo el informe sobre el desarrollo humano en Chile, del NUD, correspondiente al año 2012, se mezclan dos campos de experiencia pertenecientes a dos grupos sociales que problematizan la imagen de lo colectivo en la sociedad chilena. La cotidianidad del chileno inseguro, de estratos medios y del chileno molesto, de estratos bajos. Ambos coinciden en pensar los cambios del país de manera negativa y además sin orientación definida o con claras intenciones de mantener lo existente. En el caso de Geise la misma idea se presenta como segunda naturaleza en el sentido que adornó que adorno, perdón, le dio este término tomado de Lukács, que en Historia y Conciencia de Clase lo asimilaba al fetichismo de la mercancía. Una apariencia de realidad estática, mítica y por lo tanto fuera de la historia. Dicha naturaleza, gay se la sitúa dentro de aquellos grupos marginales y precarizados del modelo neoliberal, los que en consecuencia experimentan los peores efectos de la privatización de la reproducción social y la atomización de la sociedad. A propósito de esta narrativa, me gustaría, me gustaría defender dos hipótesis, la primera sostiene que aquella evita plantearse desde el problema de la, de la representación porque hay una realidad compartida que ejerce como puntal para no relativizar lo narrado. De ahí que se rescate a un narrador oral que parte principalmente de supuestos y se dirige a un público que conoce y con lo cual espera configurar la comunicación que construye la experiencia. De ahí también que sueño y vigilia se vuelvan indistintos, más allá del aparente despertar de los personajes que, como en el primer cuento, tienen problemas para distinguir un nivel de otro, hablo comillas, quizás nunca supieron cuándo había terminado la pesadilla y cuándo habíamos comenzado a volver, cierro comillas. Había entonces una sensibilidad posmoderna, los distintos niveles de realidad donde se superponen variados espacios de tiempo, incluso algunas veces unida, unidos en forma red, articulada desde la fluidez y transparencia de un discurso oral popular. Pese a la complejidad de los puestos, se narra como si todo estuviera ya plenamente resuelto y no se cuestionara su existencia. No aparece como deseo, suposición o creencia y tampoco desde perspectivas o focalizaciones que pudieran, desde la calidad del conocimiento, invalidar la existencia de lo narrado. Todas aquellas situaciones conflictivas, desde el punto de vista de una representación, por estar marcadas por lo sublime, son descritas y narradas como si su fijación verbal no revistiera problema alguno. El dolor es transparente y combate el relativismo. Abro comillas. No tengo recuerdos claros de mis momentos de placer, como si como si, perdón, retengo los detalles de los momentos en los que el dolor se apoderó de mí, cierro comillas. Nos dice el narrador del cuento El Cachugo, quien explora los trastornos del cuerpo y la conciencia una vez que ha hecho el alcoholismo un hábito lo excesivo. La segunda apunta principalmente a las características de este mundo narrado, provinciano, muchas veces rural, violento, apocalíptico e infernal, exhibidas como la naturalización de lo social. Asistimos en la, en la narrativa de Gayse una animalización y metamorfosis de la sociedad en naturaleza mítica. Las distintas drogas consumidas por los personajes le permiten una, con una conexión con lo, con lo arcaico manifestada en distintas situaciones de violencia, tales como sacrificios, asesinatos y posiciones misteriosas por seres sobrenaturales, pero que a su vez no parecían estar fuera de la realidad social, sino dentro de ella. El sufrimiento paranoico que produce el alcohol y las drogas a los narradores personajes de algunos cuentos no es tan distinto de la confusión, angustia y miedo que puede surgir en un mundo dominado por las apariencias y el sentimiento de, ind de indeterminación. A continuación cito lo que dicen distintos personajes al respecto. Abro comillas. Somos los hijos de una fuerza amorfa que provocó espontáneamente y que nos arroja al mundo como el borbotear de una imagen incandescente. Eso dice un personaje, esto dice otro. Es el diablo metiendo su cola por razones finalmente desconocidas para todos, cierro comillas. La complementariedad social y política de esto, sobre todo pensando en el neoliberalismo chileno, que precariza las condiciones laborales y al mismo tiempo privatiza la reproducción social, es la conversión de la sociedad en mito y naturaleza lo que es iluminador para situar históricamente este, este tipo de narrativa, ya que se asiste al desdibujamiento de la frontera entre la literatura rural y urbana, con la consiguiente posibilidad de fusiones y nuevas combinaciones entre ambas. Lo urbano absorbe lo rural y a su vez lo rural al urbano. Todos estos aspectos nos demuestran, y esto es lo que considero la respuesta de este autor, que es posible una forma de comunidad en un contexto individualista y fragmentado, de que pese a ese aislamiento, competencia y agresiones mutuas, es posible encontrar un sustrato para identificarse y a partir de ahí posicionarse como sujetos en común. La violencia sistemática representada en espacios infernales, donde las formas de sociabilidad están reducidas a la animalidad. Por eso la pregunta por la representación, invalidada en la mezcla indiferente de realismo social y fantasía, pasa a un segundo plano. El sublime de la memoria no traspasa la forma de la representación, sino que se queda en lo representado, pues aquello que nos despedaza es aquello que también nos une. La forma oral y popular contiene esa sabiduría y de alguna manera nos la comunica con rasgos desenvueltos e irónicos que contienen eco de aquel desparpajo con que el tonto se hace el tonto para superar el mito. Eso es. Muchas gracias, Luis. Eh, comenta la presentación de Luis Ronnie Viales, hurtado de la Universidad de Costa Rica. Ronnie Viales es Master of Science en Historia por la Universidad de Costa Rica, Master en Historia Económica y Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es catedrático de la Escuela de Historia, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y del Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor e investigador. Invitado en varias universidades europeas y latinoamericanas, sus temas son historia económica, historia ambiental, estudios sociales de la ciencia, historia reciente de América Central, historia de la confianza, eh, así como teoría y métodos de investigación histórica con perspectiva interdisciplinaria, que es el, el, la tecla que le vamos a pedir que eh, toque en este momento. Entre los premios obtenidos por Ronnie se encuentra el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de ciencias sociales. Adelante. Muchas gracias Ignacio por esa presentación. Un saludo para todos y, y toda, y Margarita en este caso. También un saludo para Mario Matos, que veo que al rato en algún momento nos, nos topamos en los pasillos de la Universidad de Barcelona o de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hasta ahora nos estamos conociendo. Luego de esta presentación tan contundente de, de Luis, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es ajustarme exactamente a lo que planteaba Ignacio, y para eso voy a proyectar una presentación para no pasarme en el tiempo. Básicamente eh, esta presentación parte de dos ejes transversales que me parecen fundamentales en actividades de esta naturaleza que tienen que ver con la idea de que sean posibles futuros posibles proyectos de investigación interdisciplinaria entre las áreas que están trabajando en estos talleres. Por una parte, para nosotros es muy importante el contraste y la comparación de circulación de saberes entre Chile y Costa Rica. Y por otra parte, la actual lucha de la sociedad civil chilena también nos sirve de referente para pensar en un futuro posible para Costa Rica, aunque un poco difícil de alcanzar. Creo que la, la presentación de Luis nos acerca a esta dinámica de discusión de la relación entre historia y literatura, y entre literatura e historia, digamos, eh, y obviamente que desde mi perspectiva como historiador voy a desarrollar aquí posibilidades de contacto desde una visión contextualista. Es una propuesta atinente y relevante, ahí en el título quisiera nada más hacer una primera observación sobre si estamos hablando de literatura contemporánea o de literatura reciente, simplemente para Introducir un elemento de perspectiva y de trayectoria en el sentido de que obviamente pareciera que estamos hablando de una literatura bastante reciente y que lo contemporáneo puede hacer pensar en un periodo o un lapso de tiempo mucho más abarcador. En segundo lugar, es clara la relación entre ficción, ficcionalización y contexto y evidentemente la, la posición del autor eh, va a demarcar cuáles son los grados de libertad que va a desarrollar en términos de su interpretación. Yo aquí voy a plantear que sería interesante tomar en consideración el contexto de la relación entre realismo, representacionismo y posibilismo. Desde la perspectiva del posibilismo, específicamente del posibilismo histórico y su relación con los futuros posibles, me parece fundamental que tomemos en consideración tres, tres opciones. La primera es la de la contingencia radical de los fenómenos sociales, una posición bastante postmoderna y un poco alejada del planteamiento de Luis, pero que de alguna manera introduce una reflexión válida en términos del alcance de la noción de determinismo, donde nos permite de alguna manera incluir la noción de contingencia y a partir de la noción de contingencia pensar en futuros posibles, no en un futuro posible, sino en futuros posibles. La segunda eh, eh, premisa tiene que ver con el hecho de que la perspectiva Path Dependence, de alguna manera, también permite que en la relación entre literatura e historia, e historia y literatura, se puedan identificar algunas coyunturas críticas en el contexto de la globalización contemporánea, que permiten ubicar las novelas en su contexto y a sus autores, pero además permiten localizarla también más allá de la dinámica que se implica en la relación con Chile, es decir, en su contexto más global. Y en tercer lugar, algunas corrientes que valdría la pena este, incorporar en la reflexión tienen que ver con la perspectiva de la historia de los conceptos de Koselec o con perspectivas de historia de la memoria, precisamente para problematizar también la noción de neoliberalismo que puede aparecer representada en esos textos, es decir, de alguna manera también introducir en el análisis cuáles serían esos principales mecanismos temporales del cambio conceptual y además qué relación se, se establece entre estos y las transformaciones que tienen lugar en el plano factual. Ahí, eh, hace algún tiempo atrás, planteábamos la necesidad también de trabajar con una noción de intercontexto, donde se nos permite de alguna manera aproximarnos a la tensión epistemológica entre lo real y lo posible. Es decir, tomar en consideración esos diferentes intercontextos relacionados que pueden incidir o que inciden sobre problemáticas históricas particulares y que por lo tanto pueden permitirnos aproximarnos tanto a factores explicativos, a mecanismos causales, como a ideas, discursos, conceptos y subjetividades que circulan que sirven como referente para ampliar las posibilidades de descripción e interpretación o explicación de los hechos históricos. Esto también posibilita pensar los hechos históricos locales vinculados con sus contextos relacionales, mundial, internacional, transnacional, transnacionalista, nacional, regional, local, por lo tanto están en sintonía con la historia mundial y con la perspectiva también de la historia global. En el caso particular de la ponencia presentada, también nos permite aproximarnos a la discusión sobre si hablamos de una narrativa desde la visión chilena o si también dentro de la visión chilena vamos a poder ubicar elementos de una visión más global. Todo esto para plantear que me parece muy importante el modelo teórico planteado para el análisis, donde desde la perspectiva Contextualista es evidente el peso del contexto, de las realidades, desde una noción relacional, donde me parecería también interesante que se reforzara todavía más la noción de historicidad que se plantea en el análisis. Y por otra parte, la representación. Y ahí, eh, en, en diálogo interdisciplinario, sería interesante que se nos aclarara también cuál es la unidad de análisis básica que permea esta interpretación si es el discurso, si son las percepciones, si son las representaciones o inclusive si esto da pie para una posibilidad de análisis de representaciones sociales. Y esto también llevaría a la necesidad de hacer un diálogo interdisciplinario en términos de los métodos que podrían permitir esta relación interdisciplinaria para plantear cómo abordar esta interpretación y estas unidades de análisis. Esto tiene que ver básicamente con con que entre contexto y representación, obviamente también participa el texto, participan los autores y las autoras, y esto introduce la necesidad de también referirse a la subjetividad o a la intersubjetividad presente en la investigación, cuando se plantea que se van a estudiar algunas respuestas desde la narrativa chilena contemporánea, entonces a uno también le parecería que ya sea al inicio o al final de este proyecto, quede claro cuáles serían esas respuestas y no necesariamente plantearlas solo como algunas en términos eh, demasiado genéricos, porque ya está claro que ya se han identificado algunas respuestas interesantes en términos de ejes temáticos. Dentro de esto, yo sugeriría también la posibilidad de valorar el análisis de las identidades y de la cultura política, precisamente porque nos permiten amarrar esas respuestas ya orientadas hacia una posibilidad de planteamiento de un futuro o de futuros posibles. En ese sentido, lo que quiero abonar también es que sería muy interesante que a partir de las reflexiones presentes en este tipo de evento, pudiéramos ir contemplando la posibilidad de estudios comparativos entre la narrativa chilena, la narrativa costarricense, donde también tenemos desde la Universidad de Costa Rica un posgrado en literatura que hace investigación de esta naturaleza y de esta manera eh, ir planteando posibles futuros proyectos de investigación. Así es que esperamos el resultado del proyecto y espero que de alguna manera estas reflexiones puedan enriquecer la perspectiva de análisis del autor. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Ronnie. Luis, no sé si quieres reaccionar al, al comentario. Eh, no muy poco. Eh, eh, primero que todo, muchas gracias. Eh, como es de una disciplina distinta a la mía, eh, hay conceptos que en realidad no, no, no los comprendo bien, pero de todas maneras los anoté para ir de alguna manera buscándolo. Pero solamente señalar de que eh, la literatura que analizo parte del 2011 hasta la actualidad y que históricamente no hay, no hay una perspectiva situada, distanciada de aquello. Por eso que ese es el fundamento de algún modo para buscar en mi trabajo de análisis el componente político, como lo, como lo señalé al comienzo de la presentación, eh, digamos, eh, lo político es situarse dentro de un espacio, eh, dentro de un sujeto crítico determinado y desde ahí argumentar con todas las, digamos, con todas las falencias o todas las imposibilidades de, de, de poder lograr un juicio más equitativo sobre lo que, lo que estoy trabajando. Eh, pero eh, eso principalmente, o sea, y la, o sea, creo que dejé bien claro las nociones de contexto histórico, por ejemplo, eh, que en realidad no es algo solidificado que anteceda la literatura, sino que algo que produce la propia literatura. Entonces, para mí, otro aspecto importante que no alcancé a, a, a resaltar en el, en el análisis que presenté es que eh, lo principal acá es el análisis del discurso literario. O sea, porque allí se ven, de hecho, de, de, ahí, digamos, de ahí proviene la idea de respuesta o reacción. Porque, digamos, desde allí se propone una construcción de historia. Y desde allí yo también me inserto como sujeto político actual, cercano a esa realidad, para establecer un juicio que obviamente, como expresé al comienzo, es un juicio histórico y por lo tanto está anclado en un determinado contexto y que posteriormente puede cambiar, modificarse, alterarse. Y ahí está también la noción de lo real lacaniano que, que cito, ¿no es cierto? Eh, eso principalmente. Y muchas gracias nuevamente al profesor por sus comentarios. Muchas gracias. Luis. De esta forma terminamos este tercer taller. Quiero invitarlos. Muy, eh, agradezco a, la, a todos los expositores y a todos los comentadores. Es realmente maravilloso eh, eh, ser testigo de este intercambio, eh, eh, de este intercambio internacional. Eh, muchas gracias. Los quiero dejar invitados para nuestra próxima mesa, el, como les decía, el viernes 18 de junio, Antropoceno, Explotación y Crisis Ambientales en América Latina. Buenas tardes y eh, nada, que les vaya muy bien. Y cuídense mucho, cuídense mucho. luego. Chao, chao. Buenas hasta tardes, hasta luego. Hasta luego.